Amigas, amigues querides, ¿cómo están? Un gusto de saludarles nuevamente desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Un placer para nosotros seguir compartiendo con ustedes todo esto que va sucediendo y que vamos, bueno, ya eh, transitando casi en el final hoy, eh, de este, esta primera parte del mes Warhol, de este snapshot que desde hace dos semanas estamos eh, disfrutando y aquí con mi querida hermana Carlota Reina eh, conviviendo en esta residencia virtual eh, Hostnet de Fundación La Bomba de Miel eh, habitando, bueno, de muchas maneras, ¿no?, eh, este Obrar de Andy Warhol, nuestro queridísimo invitado en este mes Warhol, que desde la fundación estamos proponiendo para poder saber de él, para conocer de su obrar de sus operatorias, de sus formulaciones, de su legado, pero también además a partir de ello para poder hacernos de algunas herramientas que... Eh, nos sirvan para el, la producción, el hacer, eh, los procesos de arte actual, este arte actual postcontemporáneo que siempre es eh, algo que está en pleno avance, ¿no? un arte que no se queda quieto, que eh, avanza a mucha velocidad y que todo el tiempo nos está implicando enormes desafíos de adaptación eh, creativos, eh, espirituales y de tantísimas otras eh, cuestiones para poder manejarnos en paz y con bienestar. Eh, profesionalmente hoy es uno de los tiempos para el artista, crearía yo que más complicado de las últimas décadas Específicamente y puntualmente por esta enorme velocidad de los procesos Y que no termina de ser eso algo que podamos adaptar de una manera general, consciente En términos de buena forma, no nos está costando mucho en general eh, esa adaptación estos eh, meses, estos formatos mes que estamos dedicando desde el principio de año con Fundación La Bomba de Miel, al estudio de artistas como Joseph Boyce, como Duchamp, como Warhol ahora y, y el próximo mes que sigue, que es eh, el dedicado a Sofical, están buscando hacernos un poco más simple entonces esta adaptación a estos tiempos eh, posthumanos, ¿no? A, ya Sin duda y, y de manera inminente. A transhumanos, ¿no? A estos tiempos que se vienen y que estamos viviendo y, bueno, nosotros, ¿no? Eh, obrando, haciendo y tanto más desde eh, nuestras operatorias y nuestras formulaciones de carrera y de profesión en, en el arte post -contemporáneo actual. Saludo a mi querida hermana Carlota Reina, que así creo que ya terminó con su, con su hermosa tarea de cuando empezamos estos vivos, que es publicarla para que ustedes puedan seguirnos desde Instagram y otras redes. ¿Cómo va, querida, Carlo? Buen día, Fabio. Estoy ahí para compartir los, los vivos y además para que queden después los links eh, seguramente lo estaremos compartiendo en las historias destacadas o haremos algún tipo de trabajo para que puedan tenerlo todo sistematizado junto. Y, bueno, el que quiera hacer acompañar la playlist completa de Andy Warhol lo va a poder hacer siguiendo estos links. Perfecto. Más que bien. Me parece muy, muy buen trabajo. Buen trabajo también el que estás haciendo con los remix Va muy hermoso eso. Aprovechamos de invitarles a aquellos que, ...ven estos videos y que tal vez no pueden seguirlos hasta el final o que no pueden eh, seguirlos completos... ...les contamos que en nuestra página de Instagram, Fundación La Bomba de Miel... Eh, ...allí pueden encontrar los remix que estamos haciendo de estos vivos. Son pequeños videos de un minuto, en publicaciones de hasta 10 videos... Estas publicaciones recorren eh, de una manera perceptiva todo lo que hemos ido viviendo en cada, uno de estas, en cada una de estas emisiones en vivo que aproximadamente duran entre una hora y media, dos horas. Entonces, estamos ayer, nos pasamos, estamos, eh, estuvimos en las dos horas y veinte. Bueno, vamos a ver cómo vamos hoy con todo esto y qué tiempo nos lleva, pero esos remix son de vital importancia también en este sentido una herramienta muy poderosa, muy práctica, muy, eh, de muchísima utilidad. Así que bien, les invitamos entonces a que les disfruten, a que los aprovechen y a que también en ese sentido, bueno, tengan la posibilidad, en todo caso, si sí, que mucha gente también nos ha dicho, que ven los videos y luego ahí van y refrescan, ¿no? A, como que refuerzan algunos puntos de los que van quedando allí marcados en, a partir de estos remix. Eh, bueno, Carlos, querida, ¿qué nos toca hoy en este playlist maravilloso que estamos viviendo acerca de Andy Warhol? Hoy nos toca la familia. Eh, bueno, muchos dicen que la familia es como el primer núcleo de contención o no, el primer núcleo de base para afirmar muchísimas cuestiones y nociones de la realidad de los artistas. Eh, y de sus percepciones, ¿no? De cómo entienden el mundo, qué es lo que están buscando. Y, y bueno, a, a sirve a veces para, para entrar en el universo, en un universo un poco más, eh, una cosmovisión o, o esto, una noción de biodecodificación, unas cuestiones así que se pueden trabajar y entender un poco también. Eh, bueno, ¿por qué lo obrar de Andy Warhol? ¿Cuáles eran sus vínculos, sus limitaciones? Eh, bueno, y to, todo lo que pueda irse generando a partir de esta noción ya a veces familia, que bueno, que después eh, se reconfigura, ¿no? Nunca se mantiene una cosa en la familia originaria o de, el origen o de donde él nace y después bueno, como también él fue decidiendo eh, otro tipo de, de familias. Que, que, bueno, que también es parte de la, de la vida de, de los artistas. Perdón, me estaba sin el micrófono, ahí está. Sí, esto me parece muy importante porque es algo que muchas veces se ha tratado, ¿no? Yo creería que el primer fenómeno, ¿no?, de tratamiento y fenómeno, me refiero sobre todo a el, el, el hecho, ¿no?, la la acción en el arte, ¿no? Lo fenomenal de esa acción en el arte en torno a ir hacia un artista analizándolo desde la familia en, en la época moderna fue Van Gogh, ¿no? Van Gogh, un artista que eh, tuvo eh, una familia muy presente y que, eh, dada su situación, ¿no? Y todas las... Eh, bueno, cuestiones de la vida que atravesó hasta su muerte, eh, nos, bueno, permitieron, ¿no?, a través de la historia del arte, poder comprender eh, qué es lo que le pasaba, o poder entender de una manera volumétrica y también perceptual qué es lo que le pasó a través de la familia, ¿no?, la familia que, eh, bueno, lo marcó de niño en una situación traumática que luego fue desarrollándose de distintas formas en la madurez, en su primera juventud, luego en su etapa adulta. Eh, y que, bueno, él fue generando, ¿no?, de muchas formas también en un diálogo y una relación muy directa con la obra que producía, con todo lo, su obrar, digamos, que excedía claramente también la pintura, ¿no? Van Gogh, un artista muy complejo que no solamente pintó girasoles, ¿no? Eh, sabemos, ¿no?, que la familia allí fue un hecho fundamental eh, puesto por la historia del arte por primera vez como un elemento que hacía cierto tipo de, eh, de factor decisivo para la definición arte. Esto hablamos, por supuesto, de la modernidad. Si nos vamos hacia atrás, ¿no? vamos a encontrar algunos otros casos en donde la familia también era muy importante. Pero recordemos que el modelo de familia que conocemos actualmente es un modelo absolutamente moderno, no, que empieza con la era moderna y se va... Eh, fortaleciendo con la modernidad, ¿no? A partir de las revoluciones industriales, a partir de la revolución francesa y tantas otras cosas, es que viene, ¿no?, este formato de familia a eh, consolidarse como lo conocemos aún hoy, ¿no? Hacia atrás, si bien tenemos eh, un formato de familia occidental que se parece mucho, realmente en términos profundos, y cuando uno entra a estudiar realmente cuál era la relación, ¿no?, eh, que, que definía a la familia en la premodernidad, ¿no? en la pre-era moderna, eh, bueno, tenemos que la familia estaba eh, siendo otra cosa, ¿no? era realmente muy distinta a como es hoy. ¿no? Eh, lo tenemos además a esto dado en los textos... Eh, que hacen a las religiones, lo tenemos en los textos que hacen a la filosofía y lo tenemos sobre todo en los textos de las cortes, los tenemos en los textos de la curia, ¿no? En todo lo que hace al Vaticano, eh, tenemos reflexiones, aparte, eh, a partir de los poetas y, bueno, hemos ido encontrando muchas cosas, ¿no?, que hacen a la familia durante un tiempo que va más o menos del medioevo hasta... Eh, bueno, más o menos, ¿no? Los finales de, de la época renacentista. Es toda una época donde la familia es de otra manera, ¿no? Y hacia atrás, bueno, cada vez en cada una de las etapas históricas, siempre también muy diferente, ¿no? Eh, lo tenemos también en las tipologías eh, de las ruinas, ¿no? De los restos que han quedado, de las viejas ciudades, de cómo funcionaban, ¿no? Eh, el día a día de esas agrupaciones de personas que se han ido mm, simultáneamente, ¿no? Eh, definiendo cada vez más como la familia. Claramente para Warhol la familia fue una familia moderna, una familia que... Eh, bueno, refiere justamente a un montón de situaciones en las que vos, Carlos, acabas de, de puntualizar. Algunas cosas que me parecen súper interesantes, como sus antecedentes, como lo que había pasado con esas personas que habían vivido antes que él y que habían sido parte de ese árbol, ¿no? Que es la familia, de ese árbol genealógico, de ese árbol que bueno, va generándose a partir de toda una secuencia y sucesión de eh, personas que se van uniendo entre sí y que van eh, teniendo hijos y que esos hijos van uniéndose a su vez entre sí con otras personas que van teniendo hijos y que se va armando una rama ¿no? de sucesión en esa acción que eh, es el punto de partida para una complejísima cantidad y calidad de relaciones que eh, van influyéndose unas a otras, sobre todo en... Eh, realidades o en contextos donde además cierto tipo de religiones van eh, aportando a ese modelo eh, una fuerza que, que le permite estar cada vez y ser cada vez, ¿no? Mientras que va avanzando ese árbol genealógico, ser cada vez más eh, potente, tener cada vez más potencial, ¿no? La familia de Warhol viene de una familia que es... Eh, una familia checoslovaca, pero básicamente rusa, porque en ese momento, ¿no? como durante toda la modernidad y la posmodernidad, Rusia, aunque se transformara en distintos tipos de cosas, ¿no? yo diría que múltiples cosas, eh, siempre era la que guiaba y regía esa cultura ¿no? de esa Europa del Este, que estaba constituida por muchas regiones que por momentos fueron países, por momentos dejaron de serlo, por momentos fueron invadidos, por momentos fueron parte de otros países y así sucesivamente durante aproximadamente 200 años. ¿no? Esta, esta familia de Warhol estaba viviendo en esta situación, una situación de mucho... Eh, sacrificio en términos de su idea religiosa Que era el cristianismo Y en eso no un, una versión del cristianismo Que es una versión católica, ortodoxa, griega Que bueno en Estados Unidos eh, por lo general se llama bizantina Se le llama bizantina porque tiene también otros ingredientes no Pero más o menos podemos entenderla por ahí También es algo muy complejo Porque es eh, un modo del catolicismo realmente eh, con, con variables, digamos, ¿no? muy complejas, que lo hacen ser también en una generalidad, esto que podemos entender como el ortodoxo griego, pero que tiene muchísimos eh, modos ¿no? y formas de ser, según también las regiones. En esta región donde Warhol eh, tiene sus, sus raíces, digamos, ¿no? en esta especie de región checoslovaca, eh, la familia había sido siempre muy importante como sostén y forma de supervivencia para las personas. Era importante... Eh, la familia para poder eh, llegar, por ejemplo, a la edad adulta, para poder eh, llegar a cierto tipo de desarrollo personal, siempre dado de un modo muy simple para los sistemas y, y modos de vida que entendemos hoy, ¿no? Sobre todo incluso si lo ponemos a nivel de la vida en el campo, la vida rural, ¿no? Hoy entendemos la vida rural con cierta complejidad que en ese momento no tenía, que tenía otra complejidad, ¿no? Hoy... Desde nuestro punto de vista, la veríamos muy simple, ¿no? Una vida muy simple. Pero recordemos que una vida sin eh, casi ninguno de los aspectos tecnológicos que nosotros conocemos hoy, eh, casi diría yo que con apenas algunas herramientas de las que conocemos hoy, eh, en unas zonas, ¿no? Sobre todo en la zona de, de, de, de donde vino y de donde. Provino vino la, la familia de Warhol de donde se fue desarrollando, donde se fue desarrollando, que es una zona de, de montañas, ¿no? Una zona de montañas, una zona de montaña fría, una zona de montaña muy agresiva, ¿no? En términos de eh, clima y también de todo lo que eso implicaba para el desarrollo con eh, el, el, las, las, los elementos que permitían la vida, los animales, la, los cultivos y demás, ¿no? Todo esto fue realmente muy difícil en la familia de Warhol, tal vez como todo lo que pasó en esa zona, ¿no?, de donde proviene esta familia esta zona rusa, entonces vamos a decirlo así en general, permítanme esa generalidad, la zona rusa, ¿no?, que tiene, eh, además de todas estas complejidades, la gran complicación, diría yo, también permítanme esa palabra, de las constantes guerras, ¿no?, que eran una... Eh, variable sostenida y que es, se sostuvo durante 200 años, incluso se sigue sosteniendo hoy, ¿no? Porque Ucrania está dentro de esa zona y todo este lío, ¿no?, de la guerra actual entre Rusia y Ucrania es mismamente lo que viene pasando desde, eh, para nombrarlo en este, este eh, en esta acotación, digamos, de campo que estamos haciendo desde hace 200 años, ¿no? Pero bueno, para atrás aún muchísimo más. Este mundo moderno que en esa zona estuvo desarrollándose de esta forma, ¿no? Con una fuerte presencia del de mundo eh, rural, con una fuerte presencia de la religión, eh, que, bueno, entre eh, lo que había que hacer para sobrevivir, y la idea de la familia se decantaba una noción de sacrificio, ¿no? El sacrificio de algunas personas en, el, en pos del bien de otras, ¿no? Básicamente esa noción, ¿no? Bueno, los padres se sacrifican para que sus hijos sobrevivan y que eh, lleguen a la edad adulta, donde, bueno, puedan tener hijos y allí empieza de nuevo el proceso, esos Hijos que ahora son padres se sacrifican para que sus hijos sobrevivan. Y ese sacrificio venía un poco de la idea cristiana de sacrificio, ¿no? Que es una idea más católica que cristiana, diría yo, porque Cristo no sé bien si habló específicamente en esos términos, ¿no? Me parece que no. Eh, creo que es más una cuestión católica o algo de eso, una transversalidad entre Cristo y el catolicismo donde aparece esta noción de sacrificio, una noción mucho más romana, ¿no?, que cristiana católica, creo yo, ¿no? Romana del imperio. Pero bueno, esta noción de sacrificio se daba en toda esta zona y se daba de este modo, ¿no? Que eh, sumado esto a la guerra, sumándole a esto la guerra, ¿no? Las innumerables guerras que se vivían en toda esa zona. Eh, ponía aún un, un, eh, en un level mayor, en otro level más, ¿no? así escalar un level más, un nivel más, toda esta complejidad, porque las personas tenían que defender sus territorios, tenían que defender lo que eran sus tierras, lo que eran sus lugares de vivienda, de cultivo, de cría de animales, y que implicaba esto la supervivencia. Entonces, eh, no solamente era eh, poder luchar y sobreponerse a las cuestiones climáticas, a las cuestiones eh, de, de todos estos factores, no, con la alimentación, con la posibilidad de comer, literalmente, y con la posibilidad de vivir una vida simple a nuestros ojos de hoy, que eh, tenía por objetivo esto, no, subsistir y mantener esas familias ¿no? y hacerlas crecer en el árbol genealógico. En ese sentido, eh, la guerra, bueno, lo que hace es poner en peligro todos los aspectos que eh, sostenían, digamos, de manera formal ese crecimiento y ese desarrollo, ese, ese proceso de las familias, ¿no? Que eran básicamente las tierras, que eran básicamente sus pertenencias, que eran básicamente sus capitales, ¿no? Sus, sus animales, sus cultivos, y todo lo que eso implicaba, que para nosotros tal vez hoy es muy muy poco importante, ¿no? Pero eh, hay, hay muchos libros que hablan de esa época, ¿no? Y es muy interesante leer eh, cómo eran las realidades cotidianas de ese tiempo, ¿no? Porque tener una carreta era realmente una cosa muy compleja, tener un... un eh, eh, lo que hoy decimos cerraduras para los animales, era algo realmente muy complejo. Tener caballos era complejo. Bueno, para nosotros hoy es algo que nos parece muy simple, ¿no? Porque es como que está dado en nuestra cultura de que en, en el campo, en épocas, no sé, entre 1700 y 1900, todo el mundo tenía eh, carretas y tenía caballos y, te, y, y etcétera. Pero no, esto era muy difícil y era muy complejo y cuando se tenía eran propiedades muy eh, que se, se resguardaban como tesoro, digamos, ¿no? Y la guerra lo primero que arrasaba era con todo esto, ¿no? cualquier guerra de cualquier escala lo primero que hacía era arrasar con esto entonces estas personas salían a luchar por sus países, pero sobre todo por sus propios territorios. ¿no? Había que luchar eh, de una forma muy fuerte en relación a sus comunidades. ¿no? Y ahí venía una extensión de la familia, que era la comunidad. ¿no? Las comunidades se eh, ponían en marcha para luchar y salvar sus territorios de vida, sus pequeños poblados o sus, o sus regiones agropecuarias. ¿no? Y esto hacía a la primera también dentro de la modernidad, noción de esa familia expandida, ¿no? La familia expandida que además después de la guerra, porque en la guerra moría muchísimas personas, ¿no? Sobre todo y particularmente hombres de, de mediana edad y jóvenes, entonces quedaban muy diezmadas, digamos, ¿no? Entonces se reunían la idea de la reunión familiar era algo muy común, ¿no? Después de la guerra, es decir, se unían una viuda con un viudo o se unía y hacían una nueva familia o se generaban todo tipo de ensambles familiares, ¿no? Que son realmente mucho más complejos que los que vemos hoy, ¿no? Y esos ensambles familiares, porque incluían algunas cosas que hoy vemos eh, y creo yo muy bien visto, ¿no? De manera muy muy este, terrible, ¿no? Como eh, la unión de dos, de, de, de, entre hermanos, ¿no? Y generar un matrimonio entre hermanos, o generar un matrimonio entre primos, o generar un matrimonio entre una, un tío y una sobrina, o cosas como esas, ¿no? Y no quiero entrar en las palabras que definen eso, porque la, son palabras que lo definen hoy. ¿no? en nuestra cultura, pero en aquellas culturas, en ese momento, eran eh, estrategias de supervivencia, ¿no? Eran estrategias de supervivencia, porque a veces no quedaban, no sobrevivían más que familiares, y si no se casaban entre ellos y generaban, formaban familia entre ellos, pues se acababa ahí la familia, digamos. ¿no? Entonces, es muy complejo, es muy difícil ver esto desde un lado moral, ético, eh, porque eh, es una realidad muy diferente, ¿no? Extremadamente diferente aunque nos parezca muy similar y sobre todo porque tenemos cargado, ¿no? El inconsciente de películas, de libros, ¿no? De novelas y tanto más, pero que siempre revisan estas partes, ¿no? De la historia de la humanidad con una visión que es la nuestra, ¿no? Que es, bueno una visión hollywoodense del presente, ¿no?, o de quien sea, ¿no?, pues, bueno, no sé, cualquier, no solamente del cine más establecido, del, del establishment, digamos, sino de cualquier cine, en general, revisa este tipo de cosas con una visión nuestra, con los parámetros de esta actualidad, con nuestras éticas, con nuestra moral, ¿no?, pero esto hay que hacerlo más amplio, más expansivo, sobre todo cuando queremos entender también esto que dijiste, Carlos, y por eso fui por este lado, ¿no? Que es todo este estudio del pasado de una persona, ¿no? De toda esta eh, visión sobre las cargas, ¿no? Que una persona, los antecedentes que una persona, las características que una persona tiene, en relación al pasado de su familia, ¿no? Al pasado de sus eh, antecesores, bueno, de sus antepasados va a ir un poco ahí la redundancia. Eh, Warhol vivió eh, en una época de la modernidad, porque nace, si no me equivoco, en 1928, y, y, y en esa época, digamos, ya todo esto es muy diferente, ¿no? sobre todo además porque él nace ya en Estados Unidos, nace en Pittsburgh, cuando sus padres de aquella realidad que, bueno, por supuesto fue evolucionando a distintas formas, ¿no? Y que cuando llega a, a los padres de Warhol, llega a una realidad muy cargada so, específicamente sobre la hambruna, sobre cierto tipo de, eh, de, de eh, situaciones que habían quedado después de una de las últimas guerras, ¿no? y que había dejado muy devastado toda esa zona donde ellos vivían, en esas montañas, y que, bueno, no les queda más alternativa que emigrar, ¿no? que salir de ahí e irse a otro país, y bueno, la gran, eh, digamos, uno de los grandes... Eh, proyectos en ese sentido era el de Estados Unidos con la eh, industria del carbón, que justamente estaba en Pittsburgh, y que era algo que se parecía en algún punto, en un punto muy lejano, porque después no se parecía casi en nada, pero en un punto se parecía a lo que hacían estos hombres, estas mujeres, en esa Checoslovaquia, ¿no? Eh, esto eh, llevó a que eh, fuera una promesa entonces irse a Pittsburgh, donde se iba a poder conseguir trabajo porque se sabía del oficio y porque, eh, bueno, no estaban en guerra y tenían otra realidad. Sus padres emigran a Estados Unidos y esta situación, digamos, no lo que hace es que, eh, bueno, su padre trabaje en las primero que nada no en, la, en las minas de carbón, y luego eh, que bueno, vaya avanzando ¿no? un poquito sobre ese trabajo y empieza a trabajar en la industria del acero, que era el, el foco principal industrial de Pittsburgh. no Pittsburgh era la ciudad industrial más importante de Estados Unidos en ese momento, finales de, de 1800 y principios de 1900, por la producción del acero, ¿no? que era con lo que se estaban construyendo las ciudades americanas como Nueva York y toda la, la nueva Estados Unidos, ¿no? Los puentes, las carreteras, bueno, todo lo que se estaba haciendo, ¿no? En ese florecer magnífico y estupendo, ¿no? De los Estados Unidos eh, de esa época... ...previo a, la, a, la, a las guerras mundiales, ¿no? Entonces, Warhol nace ya en una situación muy diferente, ¿no? En una situación donde cierto tipo de cosas son más la representación de un pasado... ...que la presentación de su presente, ¿no? eh, Por ejemplo, los aspectos religiosos, por ejemplo, los aspectos de la familia... ...en torno a la supervivencia, por ejemplo, los aspectos de la familia... ...en torno a la comunidad... ¿No? todo es más representativo de una cultura que ha quedado atrás y que en la nueva cultura se transforma casi en una situación de gueto, ¿no? Warhol vivía en una especie de gueto de rusos que habían emigrado a Estados Unidos, a Pittsburgh, y eh, que mantenían esas costumbres, ¿no? pero en un Estados Unidos que culturalmente era muy diferente, ¿no? religiosamente era muy diferente, la idea de la familia era, era otra, la idea de la supervivencia era otra, la idea de lo comunitario en relación era otro, ¿no? Era otra, la idea norteamericana siempre en ese momento sobre todo ya estaba eh, focalizada sobre la individualidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hizo, ¿no?, a este origen de Warhol en esta familia expandida más allá de su núcleo, ¿no?, de madre, padre y dos hermanos, ¿no? Este es el árbol, ¿no? Esto es lo que podemos eh, buscar hacia atrás imaginando, porque la verdad no hay estudios fuertes, ni hay este, desarrollos, ¿no? De haber hecho análisis, ¿no? De, este, de estos antepasados de Warhol y de cómo le influyeron, ¿no? De, de, de haber generado un, un trabajo realmente de decodificación, ¿no? A ver de qué pasó con todo esto, que evidentemente... En, en esta, a esta altura ya de este playlist, nos damos cuenta que lo influyó muchísimo, ¿no? porque culturalmente tenía esos rasgos, ¿no? Y, y estuvo eh, siempre eh, adaptándolos, negociándolos, mezclándolos con los rasgos de la cultura norteamericana, que además, en términos del de pasado norteamericano, también era muy diferente, ¿no? O sea, si Warhol hubiera nacido en, en Estados Unidos de una familia norteamericana, todo este pasado de, de cinco generaciones, generaciones para atrás, ¿no? Cuatro o cinco generaciones para atrás, seis. Hubiera sido muy diferente porque Estados Unidos no vivió para nada esta misma realidad que se vivió en esa Rusia expandida, enorme, ¿no? Que bueno, siempre es más fácil después entenderlo como la Unión Soviética. A mí mucho no me gusta hablar de la Unión Soviética. La verdad siempre prefiero hablar de Rusia porque me parece que Finalmente, esta Unión Soviética siempre fue un poco una mascarada, ¿no?, de, de cierto tipo de poder ruso, que siempre fue desde ahí, ¿no? O sea, fue Rusia siempre la que dominó todo esto. Bueno, los Estados Unidos tenían unos antecedentes, una forma, ¿no?, de desarrollo de la vida. En, en su territorio, muy diferente, ¿no? Muy diferente. Si bien hay algunas similitudes y hay algunas cosas que claramente, ¿no?, se vivieron en todo el mundo según las épocas, de manera muy similar, la modernidad de Estados Unidos y, y, y el, digamos, la era moderna de Estados Unidos y la modernidad es muy diferente a la que fue, eh, a la que se vivió y se, se, se experienció en esa Rusia de donde viene la familia de Warhol. Bueno, eh, ¿qué opinas, Carlos? ¿Qué tal? Me venía a la cabeza eh, que me encantaba siempre algo que vos me contaste, Andy Warhol, que hay un análisis que se hizo sobre la vivienda de Andy Warhol en términos psicoanalíticos. Me parece que es muy interesante abordarlo desde ahí, que quizás nos conecte también a otras, al pasado, presente, futuro y así de Andy Warhol. Me encanta, podemos hacer para ello una lectura random, porque esto está yeah. en uno de los libros que también hemos recomendado aquí en nuestro mes Warhol, y que es el catálogo de exposición de la retrospectiva que se hizo en Buenos Aires, en el Malva, eh, a ver si lo encontramos por aquí, es, um, te voy a decir, um, diarios, porque en este momento justo se me acaba de ir el nombre, es Mister América. Ahí está, a ver si lo encontramos por allí, eh, es una tapa que tiene cuatro Polaroids de Warhol. En este libro es un catálogo de exposición, una exposición que se eh, llevó a cabo en, en distintas ciudades americanas, sudamericanas, eh, hasta donde recuerdo en San Pablo, en... En Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Ciudad de México, pero puede que también en alguna ciudad colombiana Si es que no me estoy equivocando, porque hay otra muestra de Warhol que también dio un poco estas vueltas Y puede que esté confundiéndome, pero más o menos como para que tengan una idea este, Esta muestra fue curada por un canadiense, a ver, vamos, vamos bajando a ver si voy recorrando los datos Porque los tengo como presentes, pero no estoy seguro de repente eh, por un canadiense que, eh, bueno, generó esta muestra en base a préstamos y autorizaciones del, del Museo de Warhol de Pittsburgh, eh, Museo Warhol de Pittsburgh, y eh, a ver, vamos a ver si puedo, eh, déjamelo ahí un segundo, vamos a ver si podemos, um, uh, porque estaría bueno saber esto. ¿Qué dato estás buscando el curador? Sí, el curador es eh, eh, Adam Smith, estoy bien. O, ¿Marcelo Pacheco? No, eh, Pacheco puede ser que haya sido el curador. Curador en jefe. Mm, claro, esto es, eh, digamos, cada, cada, cada museo recibí esta muestra tenía un curador en particular dentro de, ese, de esa exposición en ese museo. En este caso fue Marcelo Pacheco para el Malva. Pero el curador general de la muestra, digamos, quien organizó la muestra, quien seleccionó la, las obras y tal, es, a ver... Philip Larratt Smith. Ah, ok, ahí está, ¿no? Este es este señor que eh, hasta donde recuerdo es canadiense eh, pero bueno, por supuesto, un canadiense muy internacional, así que, digamos, de origen canadiense, ¿no? Pero una persona muy relacionada con el mundo internacional del arte de una manera muy, muy profunda, ¿no? Y que siguió luego, además, haciendo cosas muy interesantes. Una, un personaje del arte que realmente vale la pena investigar si no lo conoce. bueno esta, esta curaduría, digamos, avancemos en el libro, si querés lo vamos viendo, de paso ya que estamos, también lo vamos este, revisando un poquito. Este libro es muy interesante, mira, si querés podemos leer el índice en un segundito. Eh, aquí tenemos, bueno, una presentación de Constantini, que es el, el, el Marcelo, Eduardo, perdón, Constantini, que es el director del Malva, ¿no?, eh, introducción de Tomás Sokolovsky, que es muy interesante, es una introducción que pone, digamos, en contexto para ese momento, ¿no? Esto es, si no me equivoco, eh, finales de los años 2000, eh, o sea, en 2010 o algo así, a ver, ¿podemos verlo? Porque eso sí, sí que me 2009. 2009, pues, bien. Eh, en el 2009, ¿no? 2009. Bien, eh, 2009, esta, esta seguramente que estuvo también durante el 2010, algunos meses, eh, fue una muestra muy fuerte, porque fue la primera muestra que llegó a Argentina de Warhol eh, con tal dimensión, digamos, o se habían visto muestras de Warhol, eh, retrospectivas o de este tipo de muestras, que, que hay mucha obra, digamos, pero no así, y sobre todo no con una curaduría arriesgada en un punto no como la de, de este curador. Me acabo de olvidar de nuevo el nombre, lo voy a anotar porque si no me voy a olvidar. A Philip ver. Larrat Smith. Ay, ay, ok. Lara Larrat Smith. Eh, este curador, bueno, hizo algo bastante arriesgado con esta muestra, después ya vamos a charlar, no sé si hoy, pero bueno, lo dejamos ahí abierto por las dudas, si no, investiguen este catálogo, está muy bien, en la introducción hay una linda, eh, una linda apertura, ¿no?, sobre cierto nuevo tiempo que se venía, ¿no?, eh, el 2009, 2010, son años de, de plena transición en términos de la aparición de las redes sociales a nivel masivo. El arte estaba viéndose muy fuertemente eh, involucrado en, el, en un cambio de paradigma general que nos estaba llevando a las personas a eh, tener una doble vida, una doble existencia, que era la que estaba por fuera de la pantalla y que lo lo podíamos nombrar como que estaba en la realidad, y que, y otra vida que empezaba a estar en la realidad virtual, que eran nuestras vidas en los perfiles de las redes sociales. En ese momento, específicamente, y más que nada, ¿no? Como eh, la, a nivel popular, eh, todos estábamos en Facebook o, eh, o y en. Eh, en Twitter, ¿no? Entonces era un, fue un momento de, de, de mucha revolución. Bueno, de hecho, todavía tal vez no lo podemos ver, pero ha sido una de las grandes revoluciones en términos sociales, sociológicos del último tiempo, ¿no? La aparición de las redes sociales. Esto en Argentina se da más o menos en el 2007 de manera popular. Si bien cuatro o cinco años antes había redes sociales dando vueltas, ¿no? y que eran unas redes sociales muy poco prácticas, ¿no? Muy complejas de manejar, pero ya había. Eh, recién en el 2007 es cuando todo el mundo empieza a tener, por ejemplo, Facebook, ¿no? Y del 2007 al 2009 eso se genera como un gran este, movimiento, ¿no? Y este movimiento en el arte eh, es una ola que trae mucha fuerza y que entra y mueve todo, ¿no? Eh, mueve todo, sobre todo en relación a las dudas que se generan, ¿no? O sea, se generan unas inmensísimas dudas que ni siquiera la aparición del arte virtual, el arte digital, había, habían traído, ¿no? Eh, este nuevo modo de la vida digital, de la cultura digital, que eran las redes sociales masivas, ¿no? Eh, y que empezaban a estar en todos lados y que todos teníamos, eh, genera muchísimas dudas de cuál sería el futuro del arte, de los museos, de la obra y de tanto más ¿no? En ese sentido, este señor hace una introducción muy, muy significativa para la época Tal vez no tan directamente como lo estoy planteando, ¿no? No quiero... Este, bueno, podríamos haber leerse que estamos hagamos un random chiquitito A ver si encontramos alguna partecita Dale porque me parece que es importante justamente por estos aspectos que vamos a buscar luego en relación a la familia aquí, a ver hagamos un random en alguna partecita, acá está. Bueno, por ejemplo, es cierto que el expresionismo abstracto se arraigaba en el paisaje urbano de los Estados Unidos, pero la ausencia de un tema apreciable y de referencia verificables en las obras le permitió extenderse como una pandemia cultural en todo el globo, adaptándose a los dialectos locales que encontraba a su paso. Aunque se diría que la ex expansión universal del pop fue similar, no cabe ninguna duda de que incluso los modismos más regionalistas del pop sabían o incluso olían a cultura estadounidense. Si la fuerza que empujaba al expresionismo abstracto era el gobierno nacional, el motor que alimentaba y sostenía al pop era el consumismo al por menor de los Estados Unidos. Al por menor, ¿no? Detallado. Así, el incesante deseo de Coca-Cola o de la sopa Campbell de las economías en expansión del emergente Tercer Mundo y una Europa Occidental debilitada en sus fuerzas, despertaron un entusiasmo concomitante por las imágenes de estos productos de consumo y también por las imágenes del cine estadounidense y las estrellas de rock, nadie ofreció una panoplia más amplia de estas imágenes que Andy Warhol, sin duda el Mr. América, el señor América el señor Estados Unidos, no al que alude el título de esta exposición, de esta muestra, mientras que su invitación al glamour, el sexo y la diversión, los primeros tres años del gobierno de John Fitzgerald Kennedy montaron eh, a Warhol y a la noción sobre un esplendoroso pedestal la decadencia del sueño americano que siguió al asesinato de Kennedy. Eh, Decadencia del sueño americano que siguió al asesinato de Kennedy y eh, le ofreció al artista un nuevo aspecto de imágenes que articularían del mismo modo la otra cara de letos estadounidense. Después de los 60, Andy Warhol estaría en escena durante otros vertiginosos 17 años de evaluaciones, embellecimientos e inquisitivas especulaciones sobre la condición humana. Esta muestra, la primera que recorre América Latina desde la prematura muerte de Warhol en 1987, ofrecerá a un público de especialistas, iniciados y no iniciados, un panorama del amplio mundo de Andy Warhol. The Andy Warhol Museum tiene el orgullo de ser la principal fuente de arte y el material de archivo que se incluyen en esta exhibición. En nuestro decimoquinto aniversario, la... Eh, la atención que suscita... Ah, Sí, la atención que suscita Warhol no solo no ha decrecido, sino que asistimos hoy a una, a una explosión entusiasta de interés en la obra y en el hombre, que no cesa. Aunque abundante y diversa, esta muestra es apenas un anticipo y esperamos que el público pueda en el futuro visitar the Andy Warhol Museum en su sede de Pittsburgh, Pensilvania. Entre tanto los invitamos a disfrutar de la muestra y a visitar nuestra página web, bueno, Warhol.org, para sumergirse en este espejo cambiante del mundo que es la obra de Andy Warhol. En el futuro todos tendrán sus 15 minutos de fama, dijo Warhol alguna vez. Por cierto que sea este dicho, su propia fama durará siglos. Bueno, esto un poquito no, esta introducción y que aquí, bueno, en este último párrafo, no tanto, pero en el párrafo anterior, eh, busca esta relación con los contextos, ¿no? Esta relación con los contextos hoy, me doy cuenta que leyéndolo no tiene la misma fuerza que tenía en ese momento, ¿no? En ese momento esta relación con los contextos, con los contextos se ponía de una forma muy fuerte, ¿no? También en relación con el propio contexto en el que se daba esta exposición, ¿no? Eh, un contexto en el que, como digo, había y estaba una fuerte presencia de cambio como la que Warhol había vivido en su momento en torno a una época que eh, a través de cierto tipo de tecnologización empezaba a ser otra y la vida empezaba a ser otra. ¿no? Eh, bueno un poquito como para ir por ahí, y luego estamos a, a sobre el final, hay un texto de este señor eh, que dijimos es Larran Smith, estoy diciendo bien, o ahora... Philip Larran Smith, sí. Philip Larran Smith, eh, que, a ver un momento, sí acá, que... Eh, que bueno, tiene una, una conversación con Guillermo Cuitca, que es uno de los artistas más importantes de Argentina de aquella época. No, no sé hoy ¿qué, qué, qué se podría decir de esto, ¿no? No sé si, si decir que Cuitca sigue siendo uno de los artistas más importantes. Ahí vamos al índice. Eh, ahí dice entrevista a Guillermo Cuitca, ¿no? Eh, esta entrevista es una entrevista muy interesante porque, bueno, Cuitca era el gran referente del arte argentino del momento, tal vez ya un poco desdibujado, pero había sido durante los 90 y los primeros años 2000 el gran referente del arte argentino, ¿no? Era un, un, un artista que eh, generó muchas cosas, ¿no? Y que en algún punto es un artista bastante guarjoliano, digamos. Bueno, Kuita viene del ámbito de la psicología y es un, un, un artista que trabajó mucho con, con la psicología, digamos. ¿no? Y sobre todo con eh, la psicología que viene de Freud, ¿no? el psicoanálisis. El psicoanálisis para Cuica fue algo muy, muy importante. Toda su vida lo vivió de una forma muy eh, presente en el, en el obrar, ¿no? En su obrar y también las operatorias y formulaciones que hizo, ¿no? De carrera y de profesión. Y, bueno, además de ser el artista más importante argentino de ese momento, que era un lujo tenerlo en un catálogo como este, y... Y, y vale decir también, ¿no? Era el artista internacional reconocido como artista argentino más importante del momento, ¿no? Era el argentino, era el argentino internacional más importante del arte, ¿no? que eh, además de todo eso, y tenerlo, ¿no? Era una como digo, un lujo poder hablar con él y mantener este diálogo y publicarlo aquí en este catálogo. Además, es una persona que conoce muchísimo de psicoanálisis y que pudo hacer un análisis muy interesante de Warhol desde un punto de vista psicoanalítico, ¿no? Laren Smith también maneja muy bien el tema, ¿no? Sobre todo desde distintos puntos de vista más expandidos del psicoanálisis. Tal vez QuickCard es un poco más, más tradicional, si se quiere. Eh, pero la Rand Smith viene con una práctica ¿no? bastante expandida, y esta práctica, que evidentemente no es la de un experto, pero sí de alguien que sabe mucho ¿no? del tema, o que se ha preparado para poder entrevistarse con Quitka, eh, y va incluyendo ¿no? distintos tipos de niveles a la conversación, le va dando distintos tipos de, de apertura de posibles... Eh, nuevas maneras ¿no? de, de analizar a Warhol, como por ejemplo a través de películas o como por ejemplo a través de ciertas escenas de algunas películas, ¿no? Y en eso van analizando a un Warhol que es bastante complejo en el análisis, ¿no? O sea, eh, tiene de bueno esta entrevista que no van a los puntos más este, arquetípicos de Warhol, ¿no? no van a los puntos de siempre, sino que se van expandiendo, se ramifican, se abren, de algún modo ¿no? tienen, van errando, tienen una errancia, ¿no? van errantes sobre ciertos aspectos de Warhol que no son los de siempre. ¿no? Entonces en ese aspecto es una muy buena entrevista ¿no? a, entre Smith y Quitka que terminan siendo un muy buen material acerca de Warhol, ¿no? Eh, entre estas cosas, una de las cosas que a mí siempre más me encanta y que, bueno, las la he comentado como por ejemplo con vos, Carlos, ¿no? Es que hacen un análisis muy, muy este, interesante de la vida de Warhol con su madre eh, en su casa eh, del inside de, de Manhattan, digamos, ¿no? O sea, de, de su casa ya, eh, no del pequeño departamento que pudo eh, rentar luego de que empezó a tener éxito, sino de la casa grande, ¿no? Ya eh, de su especie de mansión en Manhattan, donde vivía con su madre, ¿no? Y que su madre vivió allí algunos años con él. Eh, el análisis que hacen es muy interesante porque lo hacen a partir del, del, del yo, del superyo y del ellos freudiano y lo ponen en relación a una película de Hitchcock y eh, lo van haciendo no permear sobre la realidad de Warhol y la de su madre en algunos aspectos como que Warhol tenía a su madre viviendo en el sótano, ¿no? Eh, que en realidad acá está dicho de una manera un poco espectacular y también que genera cierto morbo, porque está bien para el texto que están construyendo, pero que tampoco era tan así, el sótano de Warhol era la, la zona de la cocina, digamos, ¿no? era la zona de, del estar diario, y su madre vivía allí, eh, eh, porque en realidad dormía allí en una de las habitaciones Que eran una especie de habitación de, de servicio eh, Y porque le costaba mucho subir escaleras Entonces esa es la razón ¿no? de esto Y ese sótano que lo nombran hacia aquí Está por lo menos traducido hacia aquí Esta eh, charla evidentemente fue en inglés Este sótano no es un sótano Es un medio piso, digamos ¿no? Como conocemos las, la, la arquitectura norteamericana, eh, siempre, y en la Casa de Warhol lo hemos visto, no en la fachada, se accede por una escalera a la puerta principal de ingreso que nos deja en un medio piso, digamos, ¿no? O sea, uno accede siempre a un medio piso, a una media planta, y debajo hay una media planta que queda eh, a ras de la, de la calle, y por debajo de eso el resto de la media planta, digamos. O sea, por debajo hay todo un piso que tiene mitad... Al, eh, al aire libre, digamos, y mitad sótano, ¿no? Esto es una arquitectura típica ¿no? norteamericana y de muchos otros lugares, también español, incluso, no necesariamente es solo norteamericana, ¿no? Es de, de, de, de eh, no sé, de, de la Europa del Norte en general también, ¿no? Es una arquitectura que también eh, tiene mucha referencia con el clima, ¿no? Por, zonas lluviosas, zonas de distintos tipos, ¿no?, de, de climas que generaban esto eh, como manera de irse enfrentando a los tipos de, de, de realidad, digamos, que generaban esos climas, ¿no? Bueno, es muy complejo, no me quiero meter por ahí porque no tiene ningún sentido. Pero, eh, digo, porque cuando, ahora lo vamos a buscar para leerlo, cuando, cuando Warhol dice esto, ¿no?, cuando dicen que vive en el sótano, pues no es en un sótano, no, no nos imaginemos que es un sótano oscuro donde se está arrumbado un montón de muebles o de cosas que no se utilizan y que es un lugar, no sé, de, de, de, de poco, que se frecuenta muy poco. No, esto era es una planta de servicio en la parte baja de la casa que... En me, eh, realmente la mitad quedaba enterrada, ¿no? Pero que es una, es una especie de eh, tipología que no hace eh, en, en relación puntualmente al sótano, ¿no? Tal vez esa casa tenía incluso un sótano, no lo sé, creo que no. Y ese sótano está aún más abajo, digamos, no es ahí, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces a ver si lo podemos encontrar. A ver o sea, es que no lo encuentro. Si lo logro encontrar. Espérame que... Para que te muestre el... Si no lo voy a abrir aquí. Bueno. Así este, lo voy bajando yo. Lo va a ser más fácil me parece. A ver, denme un segundo. Que ahí veo de abrirlo. ¿Dónde lo tenemos? Bien. Esperen un segundo. A ver si lo puedo... Ok, bueno, voy a compartir entonces esta pantalla yo. A ver, ustedes díganme si lo estamos viendo. ¿Se está viendo? Sí, ahora. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir al final de este catálogo. Hay varias cosas aquí interesantes. Página 69. Ok, mira qué bien el número, uno de los números, este, campeanos <risa> o por excelencia. Vamos a ver, a ver si lo encontramos, porque bueno, puede ser que en el random no lo encontremos. Puede ser que también esté confundido, puedo estar, me, me parecería medio raro, pero puede, por qué no, pasar. <risa> tenemos otro, uno de los, nombran uno de los, de los libros que también estamos trabajando en esta bibliografía de del de mes Warhol aquí en Fundación La Bomba de Miel, un libro muy bueno. Bueno, a ver, vamos a empezar, voy a ir leyendo, voy a hacer un random, porque me parece que por ahí puede estar interesante para llegar un poco más fácil. Vamos a ver qué dicen, cómo, cómo arranca esto. Bueno, Guillermo que entrevista de Philip Larratt Smith. Eh, Philip Larrat-Smith, me gustaría empezar por preguntarle cómo fue recibida la obra de Warhol en Latinoamérica y si fue considerada mayormente en términos políticos. Guillermo Cuitca, no, no lo creo. Para mi generación Warhol ya era parte del panteón. Diría que Warhol era conocido sobre todo por las estrellas, las celebridades y el glamour y no por las imágenes más políticamente cargadas. Los años 60 fueron muy políticos en Latinoamérica y eh, muy comprometidos con los movimientos revolucionarios, pero también fueron los años del Flower Power, un espíritu no estrictamente hippie, pero sí desprejuiciado y festivo. Para ellos, quizás Warhol fuese un punto de referencia. Tengo mis serias dudas de que Warhol fuera siquiera tomado en serio por los más comprometidos en la militancia política. Bueno, esto también interesante, ¿no? El aspecto político de de lo que puede preguntar un, un Larry Smith, ¿no? Y lo que, eh, en relación a los 60, por ejemplo, 60, 70, 80, y lo que, bueno, está respondiendo Quitka de la diferencia, ¿no? De los eh, tintes para definir algo como una uh, postura o como una obra, un obrar, ¿no? Como político en términos de esta diferencia entre Estados Unidos y Argentina en este caso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si encontramos... Creo que está en... Eh, sh, sh, sh. De igual, está? Acá, en muerte y desastre. A ver, más abajo, ¿qué página es? Por Dice favor. 16. Es triste cuando una madre tiene que pronunciar las palabras que condenarán a su propio hijo. Eh, pero no podía dejar que creyeran que soy una asesina. Ahora lo encerrarán. Empieza esta, con una frase de la madre de psicosis. Una, una, Ah, sí, a ver. Una, ¿cómo se llama? Una cita. Creo que por ahí debe estar el análisis. A ver, puede ser, puede ser. La verdad que no. Verlo, busquemos. Página 16. Um... Estoy, sigo buscando aquí, buscarlo vos ahí, busco yo por aquí, a ver si lo encontramos. Bueno, aquí Quibca sigue hablando, ¿no? De Es interesante, estoy viendo este texto de nuevamente, ¿no? Porque aparte habla de toda esta situación respecto a todos los, los antecedentes eh, simultáneos de Warhol, ¿no? Bueno, todos los artistas que para Warhol eran importante. No, pero no está aquí esto, entonces. Debe ser allí donde estás diciendo vos. Bueno, si no, lo buscan y lo leen que está en este libro. Ahora ya no sabemos bien en cuál de todos los... Esto de la percepción, ¿no? También de los textos que nos deja eh, con la memoria en este sentido, bueno, de manera así, ¿no? Expandida. Um, Bueno, en esta parte de arriba está lo de la película qué sé yo, pero bueno, no lo encuentro tan claramente en la página 16. Es que estoy casi seguro que es aquí, pero... Bueno, podemos seguir y en todo caso ya... No, no se dio esta vez en el random que lo encontráramos. Um... habla no sé. acá del sótano pero está haciendo todo este análisis a raíz de y debe ser eso ¿eh? debe ser ahí no creo que un sea... informe teológico de la configuración psíquica de Norman y habla de todo esto cómo lo tenía la madre en el sótano um... Déjenme que lo, que lo vea un poquito más. No, aquí no está. Bueno, vamos a ver en el 16. Es muy probable que haya hecho un mix entre ese texto y este otro texto. Ahora vamos a ver. Vamos a ver, a ver si... Bueno, me parece interesante que de paso revisemos este, este catálogo, ¿no? Que si bien... Vamos viendo así muy a las rápidas, pero van viendo de qué más o menos va. A ver, página. ¿En qué? ¿16, Carlos? Sí, 16. Bueno, a ver, vamos a ver. Martin desastres psicópata americano. Es triste cuando una madre tiene que pronunciar las palabras que condenaron a su propio hijo. Pero no podía dejar que creyeran que soy una asesina. Ahora lo encerrarán que es lo que yo debería haber hecho hace muchos años. Él siempre fue malo y al final trató de hacerles creer que fui yo quien mató a esas muchachas y al hombre, como si yo pudiera hacer otra cosa, además de estar aquí sentada y mirar, y mirar, perdón, como si fuera uno de los pájaros embalsamados, como si fuera uno de sus pájaros embalsamados. La madre, Psicosis, Psico, 1960, ¿no? La, la madre de la película de, de Hitchcock. Norman Bates tenía a su madre encerrada en el sótano, Andy Warhol también. Slavox y Sex sugiere que los tres pisos de la mansión Bates corresponden a los tres niveles del aparato psíquico en la teoría freudiana. La planta baja es el reino del yo, de la normalidad y el compromiso consciente con el mundo. El piso superior representa el super-yo, sede y fuente de los imperativos morales y las exigencias imposibles, y el sótano es el reino del ello, el incontrolable principio del placer, el patio de juegos de la fantasía, el instinto, el instinto y el inconsciente. Cuando Norman Bates, trasladada, eh, perdón, traslada, traslada será a la madre del piso superior al sótano, por lo tanto el super yo simbólicamente ha cedido ante el ello. Psicosis se abre con la mirada boyerista de una cámara que espía a Marion Crane en brazos de su amante Sam durante un encuentro clandestino a la hora del almuerzo en un hotel barato de Phoenix. Sam, casado ya y endeudado, no tiene dinero para casarse con ella. Es así que cuando el patrón de Marion le da 40 mil dólares para que le, los deposite en su cuenta, ella roba el dinero. El ello siempre se impone al yo y abandona la ciudad para reunirse con Sam. La noche siguiente, después de un viaje ominoso, que hace las veces de clásico descensus ad infernum, ¿no? Descenso al infierno, para, eh, para por azar en el motel de Bates. Norman, que al principio solo aparenta ser un poco neurótico, estar perturbado, simpatiza con la muchacha y le dice que vive con su madre en la mansión victoriana vecina al motel. Fijación materna. Una mujer enferma aparentemente muy difícil. Castración. Mientras Marion se está duchando, acción simbólica, antes de acostarse, Norman, disfrazado de su madre, disociación del yo, de pronto aparece en el baño y la mata a apuñaladas, sexualidad genital inhibida. Norman aparece unos minutos más tarde vestido con su propia ropa y aunque parece estar conmocionado y aterrorizado, limpia las manchas de sangre y luego todo el baño escrupulosamente, culpa. Y mete el cuerpo de Marion, de Marion el, el equipaje y él sobre y el sobre con el efectivo, ahí está, en el baúl del auto, represión. Luego lleva el auto hasta un pantano y lo hunde allí para ocultar todas las pruebas del crimen, restitución del yo. En el final de la película, un psiquiatra de la policía presenta un breve informe etiológico de la configuración psíquica de Norma. Bueno, en fin... Está hablando de otra cosa, ¿no? Pero está, está en relación a todo esto de lo que veníamos diciendo, que evidentemente yo he hecho un un este un mix entre la, la, entre la entrevista con Quitka y esto, ¿no? A ver, eh, película, peluca terrorífica, la pantalla del sueño. Si quieres saberlo todo sobre Andy Warhol, solo tienes que mirar la superficie. En la superficie de mis pinturas, de mis películas, de mí mismo, es ahí donde estoy. No hay nada detrás. A esto lo dijo Andy Warhol. Desea la fama, no la gloria del héroe, sino el glamour de la estrella, con la intensidad y la conciencia con que lo hizo Warhol. El desear no ser nada, nada humano, interior, profundo. Es querer no ser más que una imagen, una superficie, un poco de luz en una pantalla, un espejo de las fantasías y un imán de los deseos de otros. Un narcisismo absoluto. Thierry de Duf. Basta que el párpado blanco de la pantalla pueda reflejar la luz que eh, le es propia para hacer saltar el universo. Esto lo dijo Luis Gruñuel. Dice, la peluca sobre la calavera de la madre mantiene la ilusión de que aún sigue viva, mientras que la peluca que Norman se pone cuando personifica a la madre completa su identificación materna. Se trata en ambos casos de objetos fetiches. Freud incluye el fetichismo entre las perversiones, frecuente sobre todo en el hombre que no reconoce el hecho de que las mujeres no tienen pene, una falta que produce un profundo desgraciado. Desagrado, en tanto prueba de la posibilidad de su propia castración, según Freud. ¿no? Para cubrir esta falta, el hombre se vale de otra cosa, una parte del cuerpo, cualquier otro objeto, y le atribuye el papel del pene del que no puede prescindir. El fetiche es por lo general un objeto que se ve al mismo tiempo como los genitales femeninos, femeninos o un objeto que puede servir adecuadamente como sustituto simbólico del pene. Siguiendo la lógica de los sueños, es una solución de compromiso favorecida por el desplazamiento, creada con el objeto de destruir la prueba de la posibilidad de castración y evitar así el miedo a la castración. En psicosis, la peluca, emblema de lo femenino y el cuerpo preservado, también objeto fetiche, fetiche contribuyen a crear una imagen de, castra, de castración, una cabeza muerta híbrida que anula los procedimientos a los que Norman recurre para mantener la ilusión de la presencia viva de la madre. Al final de la película, Lila, la hermana de Marion, baja al sótano oscuro de la mansión Bates y descubre a la madre sentada de cara a la pared. Creyendo equivocadamente que la madre está viva, le toca el hombro y el esqueleto gira con la silla. Frente a la mirada vacía de la calavera, Lila da un alarido de horror y retrocede espantada, tocando la bombilla que cuelga del techo que empieza a balancearse, e ilumina en el vaivén las órbitas de la calavera de la madre. Por un momento la madre parece volver a la vida, reanimada por los haces oscilantes, oscilantes de la luz y sombra, que juegan sobre la superficie del rostro muerto como una proyección. Bueno, a ver qué más podemos... Está raro todo esto, pero me parece que está bueno, ¿no?, por descubrir de nuevo este libro en términos de lo extremadamente psicoanalítico que es. Me había olvidado de todo esto, claro, es... Claro, es que es, es todo, el, todo el libro parece el universo, que es todo un sí. análisis psicoanalítico a partir de esta película. Sí. Y que, bueno, concentrado en el vínculo de Warhol y su mamá, haciendo una alusión, supongo que no sé de dónde, Fabio, ¿de dónde crees que...? Sí, es que, es que es esto que te digo, es, es este, este juego, ¿no?, también entre esta noción de lo que estaba pasando con los cambios, ¿no? Esta exposición yo recuerdo, claro, tendría que revisar de nuevo el catálogo, la verdad es que no lo he hecho, lo hemos presentado como, como este, una bibliografía, pero no la he revisado. Sé que es un catálogo, que dentro de los catálogos además, ¿no?, que por ejemplo ha publicado el Malva, Siempre son muy iluminadores, ¿no? Buen día, Charo, primero que nada. <ríe> buen día, corazoncita, buen día. buen día. Qué bonita que está. Buen día, gracias por regalarnos esas sonrisas tan hermosas. Buen día, buen día, mi amor, buen día. Primero en YouTube. <ríe> Ah, eh, sí, hablen un poquito para que la vean, porque si no no aparece, y no vieron la sonrisa. Hola, decí Charo, buen día, Charo. Bueno, bueno, este, digo, ¿no? Que bueno, no, yo no revisé, no hemos revisado puntualmente esta bibliografía. La verdad es que con el, con, en relación a la bibliografía de Warhol, es muy extensa como han podido ver, ¿no? Son más de 20 libros los que estamos sugiriendo, creo que 27 si no me equivoco. Eh, eh, Carlos, ¿cuántos libros son los de Warhol que hemos sugerido en la biblioteca? Sí, 27. 27, ¿verdad? Sí. Claro, de 27 libros hemos revisado algunos, ¿no? Ah. Dentro de lo, de lo más puntual que hace a la a, a la... a ver, perdón, un segundo, porque me está torturando la... Uh, las notificaciones, ahí estamos. Bueno, de estos 27 libros hemos revisado algunos, ¿no? Y hemos revisado partes, según lo que, bueno, hemos ido necesitando y sobre todo los hemos dejado abiertos para estas poslecturas, ¿no? Este libro, evidentemente, yo lo recuerdo eh, todo mezclado, ¿no? Evidentemente lo tengo todo mezclado y está eh, siendo, ¿no? También en ese sentido una referencia bastante volumétrica Bastante perceptual volumétrica, ¿no? Uh -huh. Me lo estoy, lo estoy re, eh, eh, refiriendo a todo junto, ¿no? Eh, pero me parece que es interesante justamente eh, esta, esta versión, ¿no? que desde eh, que estamos leyendo, ¿no? en, nuestro, en estos fragmentos que leímos, tan extremadamente psicoanalítica, ¿no? tan extremadamente relativa al psicoanálisis freudiano, es decir, un psicoanálisis que además es un psicoanálisis muy tradicional. ¿no? Si bien aparecen ¿no? allí algunas cosas muy, eh, muy claras ¿no? con la aparición, de, algún, de, de, de algunas cosas de las que estuvimos leyendo, ¿no? Eh, de ciertas visiones más lacanianas, ¿no? Eh, pero que, bueno, lo lacaniano, que lo, lo relaciono mucho también con Kuitka, ¿no? Eh, está en este caso, bueno, dado eh, de una manera todavía muy freudiana, ¿no? Recordemos que el caso de Lacan, que es el gran seguidor freudiano, no es el gran psicoanalista junto con Freud, eh, es, es, tiene distintas etapas, ¿no? Hay una etapa muy relacionada con Freud, hay una etapa, eh, una segunda etapa que la mitad de esa segunda etapa sigue muy relacionada con Freud, pero después de esa mitad empieza a ser un Lacan que empieza a ir de deconstruyendo a Freud, es decir, empieza a deconstruir el psicoanálisis y empieza a deconstruirlo a partir de una, de una visión crítica de lo que sabía y de lo que Freud había dicho y había, bueno, influido en él, ¿no? cada vez que se aleja más de, ese, de esa mitad, digamos, de experiencia profesional de Lacan, eh, cada vez que se aleja más su, su teoría, ¿no? Desde ese punto, del punto medio de su carrera, eh, Lacan se va volviendo cada vez más lacaniano y no tan freudiano, ¿no? Entonces, ese lacaniano final es un lacaniano realmente muy alejado de Freud, aunque venga de Freud, ¿no? Esto es interesante decirlo porque hay cierto tipo de postestructuralismo que se refiere a, a, especialmente a Lacan, ¿no? Porque es uno de sus grandes teóricos en algún punto. Es, es un postestructuralismo que es muy tradicional, más papista que el papa, podríamos decir, y que va muy hacia el, el, psicoanálisis, hacia el psicoanálisis freudiano, ¿no? Este libro es muy pragmático en ese sentido, ¿no? Y va hacia eso, ¿no? Va hacia esa relación directa y de algún modo directamente lacaniana-freudiana eh, en, en torno a la madre, ¿no? Y en torno a Warhol y su relación con el mundo a partir de su trauma con la madre, digamos, ¿no? A partir de su relación de infancia con la madre. Esto está interesante porque sin querer queriendo lo hemos descubierto aquí, ¿no? Porque la verdad es que así no me lo acordaba, pero claro, ahora me doy cuenta que sí, claro, yo tengo la, la, la memoria de todo el libro junto, ¿no? Que evidentemente todo seguramente habla de eso, va a estar girando sobre esto, ¿no? Eh, y, y no recuerdo ahora, pero es muy probable entonces que esta exposición esté girando sobre eso, ¿no? La verdad no recuerdo que el planteo curatorial hubiera sido ese, pero evidentemente ha sido ese, ¿no? Así que bueno, de paso hemos hecho un, una postlectura de este libro y hemos descubierto, ¿no? Esta posibilidad. Nos deja... A mí lo que más me parece interesante es que la, el análisis de la vivienda de Warhol, así cuando él muere. Que, que a tanto les trajo sorpresas, ¿no? Porque eh, se contaba que cada piso tenía, uno estaba ambientado de determinada manera, encima que él coleccionaba, bueno, las cajas y los tiempos, tiene un montón de, de cuestiones para que nos dejó Arkol para poder entender su psiquis, ¿no? Representaba totalmente su, su mente, la casa. Y... Me parece interesante sí. ese abordaje, digamos, de, de, de después de muerto, para analizar todas sus cosas, que son infinitas y que hasta el día de hoy se siguen analizando, y que permiten ver todo lo que él coleccionaba, lo que le daba interés, lo que no le daba interés. No de dejó casi nada eh, sin anotar. Claro, porque la casa, además, en este sentido, es el hábitat psicológico por excelencia, que en. en una, digamos, en una eh, realidad cultural como la de Warhol, ¿no? Donde la familia tiene tanta importancia. La casa también refiere a todo este, eh, a este tipo de organización social, digamos, ¿no? O sea, la casa es una representación, si se quiere, de una manera cultural de un grupo de personas, ¿no? En este caso... Eh, que además implican, eh, desde un punto de vista psicoanalítico, el modo en que esas personas se relacionan y se influyen entre sí, digamos. ¿no? La casa siempre ha sido una tipología, hablamos de la vivienda unifamiliar, ¿no? donde vive una sola familia, ha sido un, una tipología que durante la modernidad ha tenido muchísimo desarrollo, justamente porque lo que tuvo mucho desarrollo desde la era moderna y la modernidad fue la idea de familia, no fue lo que más desarrollo tal vez tuvo en términos de eh, los procesos formales de la humanidad, ¿no? La familia tuvo un gran desarrollo y que eh, en ese sentido necesitó de cierto tipo de eh, avances sobre las tipologías de vida de la familia, ¿no? Las tipologías de vida de, fa de la familia pre-era moderna eran muy diferentes, ¿no? O sea, las casas donde vivía la gente en la época medieval, supongamos, ¿no?, eran unas casas muy diferentes a las que nos podemos siquiera imaginar, ¿no? Y, por supuesto, muy diferentes a las que vivimos hoy, que son muy parecidas a las que vivimos hoy a una época moderna, ¿no? A la modernidad, a la de la era moderna en adelante, ¿no? Empieza el gran desarrollo de la vivienda unifamiliar y empieza el gran desarrollo de la tipología de esa vivienda, ¿no? Claramente... sobre todo que... La vivienda era concebida como una vivienda comunitaria, sino eran los espacios públicos, por decirlo, eran mucho más. Eh, no había tanto espacio privado, era, estaba todo mucho más interconectado, como las casas chorizos de acá de, de, en Argentina, digamos. El tema que, justo en esta época, y que también por eso también es interesante este análisis que hace esta propuesta curatorial, es que la privatización de la casa también llevó a. Al, el florecimiento de la intimidad y, sobre todo, que aparezca el yo, ya no sé si esto es el yo freudiano o no, lo que sea, pero que aparezca toda la, la, la psiquis de una persona representada en, una, en un hogar. En, y en este sí. sentido, con toda la decoración y todos los detalles y todo esto que, que Andy Warhol consumía también y que iba incorporando en su casa como el gran reservorio, bueno, me parece que es como una, un análisis muy interesante para. Para pensar este, esta noción de, de, de familia contemporánea de ese momento y, y lo que Andy Warhol estaba sintiendo, necesitando en sus ámbitos de intimidad, ¿no? En sus ámbitos de soledad, sobre todo. Sí, que muchas veces eh, eh, a Warhol se lo da como un gran solitario, bastante alejado de su familia ¿No? y que esto que estamos haciendo creo que lo que pone es en una complejidad diferente de esa, esas definiciones y esos dichos, ¿no? porque Warhol vivía en una, en una interioridad muy definida por la familia, y esa interioridad definida por la familia también se manifestaba desde desde toda la vida y, y durante toda la vida en por ejemplo este tipo de cuestiones que hacen a su vivienda a su casa no al lugar donde vivía de manera íntima que no era la factory ni que era la de office o, las, o la enterprise digamos no de warhol enterprise sino que era su casa no su lugar privado Está muy bueno esto que decís porque claramente hay aquí, ¿no? Bueno, ahora tengo muchísimas ganas de leer todo este catálogo <risa> otra vez, porque este, seguramente que hay muchas cosas, ¿no? Aquí aparece aparte un personaje interesante que ahí justo pre eh, presentó una partecita del texto, que es y sec que es un, un estudioso, ¿no?, eh, del psicoanálisis y freudiano, lacaniano y tal, ¿no? Es un gran, eh, yo diría que eh, freudiano y lacaniano, ¿no?, y que eh, en sus estudios y en sus pensamientos, en sus teorías acerca de la realidad, ¿no?, porque es un, un filósofo que básicamente siempre está teorizando sobre el presente, eh, y si bien ha hecho muchos estudios, ¿no?, y tal, sobre distintos tipos, eh, tipos de cosas del pasado, su fuerza y el potencial enorme de Slavoj Zizek es el, la, teoría de, la, la teoría del presente, digamos, ¿no? la teorización del presente, este presente tan complejo, que lo ha llevado, aparte, a parte ser uno de los filósofos más importantes de este tiempo, ¿no?, o sea, Slavoj Zizek seguramente que es... Eh, uno de los diez eh, filósofos más importantes de esta postcontemporaneidad, no lo dudo, eh, a nivel internacional, ¿no? Es la Boxy eh, creo que, que aparece aquí, ¿no? También reforzando todo esto que evidentemente dice este libro, ¿no? Eh, que, que, bueno, habría que ver, que lo estamos percibiendo así, ¿no? Valga también esta noción y esta invitación siempre a leer los libros de manera random para generar percepciones que no nos lleven a la verdad que dice el libro, sino a lo que nos sirve, ¿no? De lo que el libro pueda estar diciendo. Siempre sabiendo que cada vez que leemos un libro es nuevamente eh, empezar de cero, ¿no? Esto que me está pasando a mí, yo varias veces debo haber leído este libro y ahora estoy empezando de cero otra vez, ¿no? Es otro libro, porque son otras, la, los puntos de vista y los focos que estoy haciendo sobre esta lectura. Entonces, eh, lo que me parece interesante es ver cómo esta noción ¿no? de la madre se transfiere también a la noción de la casa, ¿no? Que es, esa sí es una noción absolutamente modernista, ¿no? Modernista no del modernismo, sino de la modernidad de 1900 en adelante, ¿no? Esta, esto, ¿por qué? Por justamente la teoría freudiana, ¿no? Previo a Freud no teníamos estas nociones, ¿no? Si bien existían, porque sabemos también, ¿no? Que Freud fue un gran recopilador de memes, ¿no? Y que después con muchísimo trabajo, ¿no? Y con una inteligencia única, este, desarrolló algo ¿no? tan complejo como el psicoanálisis Y, y, sus, y sus versiones ¿no? freudianas mismamente Pero Freud evidentemente tenía algo eh, muy, muy claro ¿no? Que era que la época estaba cambiando Y que había que cambiar los paradigmas de análisis también ¿no? Y esto es lo que hizo que la casa, una vivienda, también cambiara eh, recordemos las relaciones que también tenía, no sé, Le Corbusier, por ejemplo, con, el, con, con toda la idea, ¿no?, y, el, y la teoría freudiana, ¿no?, o, eh, bueno, distintos tipos de artistas, ¿no?, que eh, colaboraron con arquitectos o distintos tipos de eh, desarrollos mismamente de las ciudades en relación a nociones de este ellos, yo y super yo, digamos, ¿no?, o sea, hay, hay mucho de esto que cambió con la modernidad del 1900 en adelante y que es lo que influyó también a poder hacer estos análisis como los que hace Sisek. ¿no? Sisec es un, un, un analista que ve el, el mundo ya después de la existencia de Freud, ¿no? Y, y esto es también lo que eh, podemos ver o podemos eh, anotar como punto, ¿no? De cuando hacemos un análisis de Warhol en relación a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque el foco que podemos poner en Warhol en relación a la familia lo podemos poner desde el lado eh, psicoanalítico, ¿no? Que el psicoanálisis a la familia la toma como una base de partida para poder establecer el caso y poder establecer el tratamiento y si se quiere la solución, ¿no? O sea, parte de la relación familiar, sobre todo en la niñez, ¿no? Y del trauma, pero de cosas que después, además, podemos ver ¿no? en Warhol, como la relación eh, que tenía con su madre, que desde ciertos puntos de vista podría considerarse enfermiza, ¿no? O de una eh, este, obsesión, ¿no? O de un no desprendimiento, no crecimiento, no e individualización en términos de desapegarse de la madre. Pero también lo podemos ver como la Matrix, ¿no? como la Matrix que refería eh, a un sistema de supervivencia en la vida. ¿no? Yo creo que, que en ese sentido, y pienso ahora ¿no? en torno a todo esto que fuimos leyendo y también pensando en las películas de Hitchcock, como la Matrix eh, en el sótano es lo que hoy son nuestros sótanos en los edificios, ¿no? Es el lugar que permite que todo lo que está para arriba funcione, ¿no? Es donde están es todo tipo de... El refugio de las, de las catástrofes también, ¿no? En Estados Unidos era tienen un gran lugar porque están en, son zonas muy plagadas de, ter, de terremotos constantes, diarios. Sí, y que siguen siendo, ¿no? De hecho, ¿Sí, sí? en los edificios eh, se cae un edificio y lo único que no se, que no se hunde, digamos, son los sótanos, ¿no? Eh, son las las partes que están por debajo de la tierra. Te quedan todos los, los escombros encima, ¿no? Y eso queda intacto hacia abajo. Eh, que, que además, con comida, radio y todo lo que necesitas para poder vivir, creo que tenés que poder vivir un mes, creo que hay que preparar los búnker así. Esto, ¿no? La idea también del búnker, me encanta esa palabra, porque también trae esta noción un poco este, europea, ¿no? De la Europa del Este, que si bien no sé, no recuerdo bien el origen del búnker, pero lo tengo como presente, eh, tiene que ver también con esto, ¿no? Y que tiene que ver con una idea que estamos abstrayendo, ¿no? De la familia, me parece que, bueno, podríamos volver hacia algo un poco más concreto, pero que me, me, me parece encantador en relación a pensar a Warhol, ¿no? O sea, un Warhol que en su psiquis tenía evidentemente toda esta complejidad que apenas hemos esbozado ahora, ¿no? Eh, encontrándonos con estos textos En este libro de Mister América Y analizando, no abriéndonos a esta percepción Me encanta esto que está pasando ¿no? Porque nos permite ir hacia otros lugares Que tal vez no pensábamos eh, hablar en este caso ¿no? Pero que siento que es algo muy importante Porque tal vez es la, la parte más abstracta De la relación de Warhol con la familia Y que es la más difícil de comprender para poder definir una psiquis que lo llevó, lo guió, lo manejó, lo, lo ayudó, etcétera, durante el resto de su vida, ¿no? O, o durante toda su vida. Y que también siento es el motor o el dínamo de su yo creo, ¿no? De creer, crear siento con muchísima claridad, sobre todo a partir de estas percepciones que estamos teniendo en este momento, ¿no? Siento también como una especie de iluminación sobre algunos aspectos de la vida de Warhol, esto que estamos haciendo así de manera random y también perceptiva, que Warhol en esta psiquis, ¿no?, tuvo esta complejidad, y tuvo esta complejidad que lo guió en términos también de una identidad, ¿No? O sea, creo que Warhol se identificaba con esto que plantea esta abstracción que estamos haciendo ¿no? Una abstracción seguramente toda muy torpe O muy, muy, muy, que, que bueno, podríamos hablar horas de esto Y vamos a llegar a cosas mucho más eh, finas, siento ¿no? Seguramente todavía muy gruesa esta abstracción Pero creo que va por ahí ¿no? Y creo que está interesante para poder asimilar la complejidad de Warhol en torno a su modelo de vida y el espejo que eso era de su identidad, de su identificación que está en relación a todo esto, ¿no? a toda esta complejidad psíquica de la noción de la familia de la noción de la familia, de la noción de la madre, ¿no? Recordemos que aparte Warhol tiene todos los, los ingredientes, los condimentos para tener una psiquis muy compleja, ¿no? O sea, unos padres que vienen del, de, de otro país, que vienen de, de Europa, que vienen de, de, de Checoslovaquia, pero que son rusos. O sea, para los, los norteamericanos no había diferencia, ¿no? Por eso también siempre lo nombro un poco así. Podemos hablar eh, muchísimo de cómo era esa geografía, de dónde vienen los padres de Warhol y de que no era realmente ni Checoslovaquia ni nada, eran un montón ¿no? de, de situaciones que de, tenían distintos nombres, que eran cuatro o cinco países que iban cambiando como, como este, una especie de puzzle, ¿no? que se modificaba todo el tiempo, que se armaba, se desarmaba, se volvía a armar, etcétera pero no tiene sentido, lo que tiene sentido es pensar que para los norteamericanos Warhol era ruso, ¿no? que venía de una familia rusa, que había eh, emigrado, o sea inmigrantes rusos, que vivían en un gueto de rusos en Pittsburgh, que era donde habían ido la gente de toda esa zona, ¿no? de esa Rusia, habían ido a parar porque había industria del carbón, que era lo que ellos sabían trabajar, y que esto a Warhol lo marcó muy fuertemente también en esa relación con la familia, ¿no? que tenía entonces estos ingredientes, era ruso, venía de una familia rusa, él había nacido norteamericano, cosa que era también muy complejo, ¿no? Porque durante mucho tiempo existió algo que era la división eh, en términos de esas familias, ¿no? Y que tenía un nombre incluso, ahora no me acuerdo, que fue una... Una, en este momento no lo recuerdo, pero habría que buscar lo que fue una acción del gobierno de tratar de identificar a los nacidos en América de familias inmigrantes, sobre todo rusas, en este caso ¿no? por la Guerra Fría, de identificarlos como norteamericanos, ¿no? de tratar de hacerlos norteamericanos e incluso separarlos de sus familias de origen. Eso también es algo muy fuerte, porque eso pasó, pasó sobre la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría, además, nosotros... En general, no sé cómo lo, lo, lo saben, lo conocen ustedes, pero se, se suele pensar que es, no sé, años 70 y 80, o mitad de los 70 y los 80. Pero la Guerra Fría empieza muchísimas décadas antes, ¿no? O sea, la Guerra Fría es realmente, un no sé, no sé ahora específicamente el año, pero a ver si me lo podés buscar, Carlos, pero eh, empieza mucho antes, ¿no? Entonces, la Guerra Fría a Warhol lo atraviesa si bien... Este, estoy pensándolo, no, y mal no recuerdo, durante la... 1947? En, mira, mira, la enorme cantidad de años de su vida, ¿no? O sea, en el, en el 47 empezar con la Guerra Fría, ¿no? Que básicamente era una guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Lo que luego, Unión Soviética y tal, ¿no? O sea, luego y durante todo un gran y enorme complejo de situaciones políticas pero que podemos resumir en cómo se resumió popularmente, ¿no? Estados Unidos contra Rusia por establecer el poderío del mundo, ¿no? ¿Quién se quedaba con el mundo? ¿Quién era el que dominaba el mundo? En este sentido, bueno, Warhol atraviesa todo esto, ¿no? Con el condimento entonces de ser ruso, con el condimento de ser eh, alguien que además hablaba... Eh, como primer idioma, el checoslovaco, digamos, no es checoslovaco, en realidad es un, una forma del ruso, ¿no? Eh, tiene, ¿no? Qué bonito esto, esto me, me parece tan encantador. Eh, tiene un... me encanta a mí este, esta imagen. Tiene un... este Warhol tiene un, un, un padre que aparte es este, una especie de esclavo de las minas de carbón, porque... Trabajaban en unas condiciones realmente casi de esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Y que muere eh, seguramente que por el estilo y la manera de vivir que había tenido, muy joven, ¿no? Cuando Warhol además tiene 13 años, 12 años, 13 años, en ese proceso de 12 a 13 años. Entonces, todo esto, digamos, es la matrix psíquica de Warhol, ¿no? Dos hermanos que además eran súper gigantescos al lado de él, eran un flacucho, blancucho, ¿no? Blanquito, como le decían, ¿no? Un flaquito vainilla, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Que es una, de, una forma despectiva de nombrar a cierto tipo de, de persona, ¿no? Que es muy débil, muy vulnerable, un flaquito vainilla que además tenía eh, la protección ex extrema de su madre, ¿no? Una sobreprotección, eh, y que mmm, luego de que su padre murió, su madre alentó a que se encargara de ella, ¿no? Ella decía, bueno, no se preocupen porque ahora se va a encargar de mí Andy, ¿no? O sea, Andy se va a encargar de mí de ahora en más, no estando Andreo, que era el, el padre, ¿no? Eh, en este caso, bueno, Andy se encargó de ella realmente hasta que, bueno, luego en algún momento volvió, ella ya estando, a, entrando en, en una etapa senil, volvió a Pittsburgh, ¿no? Algo de lo que Warhol se arrepintió toda su vida después, ¿no? Porque a los muy pocos años murió, él no iba a poder hacer nada, pero se arrepintió en algún punto pensando que si seguía viviendo con él hubiera vivido más años, ¿no? Eh, Avancemos sobre la familia porque si no estamos como aquí, no, en este aspecto más psicoanalítico que me parece que está buenísimo, pero que bueno, podemos avanzar un poquito más. ¿Te parece, Carlos? Dale, dale, dale. ¿Para dónde vamos ahora? A ver qué, cómo lo estás percibiendo. ¿Qué tal? A ver qué, qué de tu percepción nos puede llevar hacia algún otro lugar. Hagamos un random según vos. Estaba viendo en esa imagen, viste, que estaba compartiendo hace un momento... Eh, bueno, aquí yo también va a lo psicoanalítico, así que también nos podemos desviar de acá. Pero también la imagen de Andy Warhol que venía con, con esta, esta noción de, de armar su identidad, que estabas diciendo como la familia, como la base de, la, de su identidad, también no, esto que Andy Warhol quería modificar su, su imagen eh, y así estos ejercicios que, bueno, que quedaron también todos archivados, que bueno, nada, me se me vinieron a la cabeza, eh, y, y lo otro que venía viendo es que pensaba que si todo un libro se estaba analizando en torno a la madre, toda una muestra y una propuesta curatorial como lo que, la que vino acá a Buenos Aires, eh, en algún momento la importancia de lo psicoanalítico y la familia en, en, para el análisis del arte, que también debe coincidir en estos tiempos más freudianos o, o alguna cuestión así, que entra como una variable de análisis, porque me acuerdo también, y cuando veamos a Sofical también va a pasar mucho esto, hablar de la madre, el padre, su vínculo, bueno, que también es muy de esta época, ¿no? También entre ver el arte de esta manera, a partir de la familia, a partir de sus, sus búsquedas identitarias y otras cuestiones. Hay algo que es muy interesante en relación a eso, que es el paradigma del capitalismo, Postmoderno. El, el paradigma del capitalismo postmoderno planteaba la familia unida, pero el desarrollo individual de cada uno de sus miembros. ¿no? Entonces, eh, la familia unida era la familia unida para el caso de Estados Unidos, pero podríamos hablar del mismo caso para Francia, y para el posguerra después de los 60 de Alemania, por ejemplo, ¿no? O para eh, la España de los 80, bueno, etcétera, ¿no? Para nombrar estos países del primer mundo, ¿no? Que era en ese momento ya esa, esa la intención de definición. Para los Estados Unidos el modelo era un modelo eh, que decía, ¿no?, o, o, que, o que estaba basado en la noción de la familia y de la unión de la familia, pero ya no para la supervivencia. La familia era una contención un poco tradicional de eh, ciertos aspectos emotivos constitucionales de la identidad y que hacía la reunión en Acción de Gracias, en Navidad, en Año Nuevo, ni siquiera creo que en realidad en Navidad, eh, y, y en alguna que otra eh, festividad durante el año, pero que eh, no significaba más que esa reunión, digamos. Luego, las constantes llamadas por teléfono. El teléfono fue, la aparición del teléfono fue una gran herramienta para el desarrollo de ese nuevo modelo de individuo, individualidad desde la familia, grupalidad, ¿no? desde esa agrupación que hacía a lo colectivo para subsistir. Estados Unidos lo que dice es, la familia es una referencia de identidad que hace a los buenos valores, hace a las buenas costumbres, pero que no significa en este momento ya la supervivencia de nadie, porque la supervivencia de las personas está en relación a su calidad y su desarrollo individual. Entonces, cada persona... A partir de la posmodernidad, es decir, a partir de la posguerra, en Estados Unidos es visto como algo que ya se venía desarrollando, pero que se pone realmente políticamente, ¿no? a nivel biopolítico, eh, a, a producirse, ¿no? a producir una sociedad de ese modo, eh, eh, haciendo foco en que cada individuo puede desarrollarse, sostenerse y manejarse solo. Ya no necesita de la familia. Esto trae en, en relación, ¿no?, una gran crisis con las religiones, una gran crisis con los formatos éticos que se mantenían a partir de la ligadura del individuo con lo religioso y la aparición de todo lo que fue esta especie de eh, descontroles, por llamarlo de algún modo, ¿no?, pero va acá la palabra, o sea, fuera de los controles, que fueron los años 60, ¿no? Las drogas, egipismo, Andy Warhol y su factory, y tantísimas cosas más que pasaron en los Estados Unidos, ¿no? Donde las personas tenían ciertos valores y moral, ¿no? Eh, valores éticos y morales de su infancia, pero habían llegado a un estado de, adult de juventud, madurez, adultez, en donde ya no implicaban el desarrollo personal, ¿no? No era necesario, podía uno saltárselos y no por eso se iba a morir. Previo a eso, si uno se los saltaba, se moría porque quedaba fuera de la familia y eso implicaba no poder muchas veces subsistir y muchas veces en ese sentido morir, digamos, ¿no? Desaparecer. En este caso ya no, uno podía dejar atrás los valores ético-morales, de la familia, de las religiones y de tanto más, ¿no? Incluso de las buenas costumbres que estaban relacionadas, ¿no? Con una transversalidad entre esas dos, y seguir viviendo, es más, tal vez tener más éxito y ser más, eh, y tener más desarrollo, generarse más desarrollo personal que si seguían esos otros formatos, ¿no? Esto es muy importante porque es una época en la que vemos el esplendor de todo ese eh, American Way Style, ¿no? El estilo de vida americano, que es una promoción internacional del de mundo norteamericano, de los Estados Unidos, como nueva forma de vida, ¿no? Tal vez en algunos países escandinavos había ya algunas, algunos indicios, ¿no? Que, bueno, por supuesto, después se desarrollaron en, de maneras muy extremistas, ¿no? Como incluso siguen siendo hoy, ¿no? O sea las sociedades eh, individualistas al extremo, ¿no? Como el caso de, de, de los modelos, ¿no? De, de, de, de Suecia o de Finlandia, bueno, etcétera, ¿no? Con estos modelos no de, de la individualidad por sobre cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Recordemos esta película maravillosa, ese documental maravilloso, ¿no? El amor sueco, teoría del amor sueco, creo que es. Teoría del amor sueco vida de amor sueco que bueno habla de todo esto no de cómo en los años 70 después de muchos tipos de nociones de pruebas incluso se estableció a nivel parlamentario no o sea como una forma eh, legal y establecida estipulada no por, por el modo de gobierno eh, para, para Suecia, eh, desde, la, desde el individualismo, digamos, ¿no? Que bueno, tiene otros nombres y todo lo estamos haciendo muy simple, pero bueno, esto, Estados Unidos lo empieza a hacer inmediatamente el posguerra, ¿no? Empieza en los años 50, esta noción, ¿no? Entonces esta noción a lo que lleva es también a un desapego culposo, la gran mayoría de las veces, de ciertas cosas de la familia en pos de la individualidad en pos de una individualidad que desde el Estado se aseguraba era la mejor forma de vivir, ¿no? Y que también se contenía y se protegía, ¿no? Claramente, en Norteamérica y Estados Unidos nunca dejó de tener un arraigo muy fuerte con la familia y también con la religión, porque claramente... El sistema capitalista, en ese sentido, desde la posmodernidad, generó muchísimas divisiones entre el éxito y el fracaso y muchísima gente tuvo que vivir, seguir viviendo en comunidad para sobrevivir. Hasta el día de hoy, ¿no? Donde sabemos que eh, la pobreza en Estados Unidos o la situación ¿no? de poco dinero, para no hablar de pobreza, para hablar específicamente de poco dinero en una sociedad extremadamente relativa al consumo, bueno, las personas que tienen poco dinero viven en familia o en tipo de agrupaciones para subsistir, ¿no? Desde compartir un piso, desde compartir una casa, ¿no? Con extraños, porque no se puede pagar un individuo que eh, gana poco dinero, digamos, que obtiene poco dinero, no se puede pagar una casa para él, para él solo, hasta ¿no? los ejemplos extremos de personas que, bueno, necesitan estar en ámbitos comunales, eh, sociales, organizados, por no sé, por este ONG, para poder comer o para poder siquiera eh, subsistir al frío del invierno, digamos, ¿no? este aspecto en Estados Unidos que no es el aspecto más contado ni nunca es el aspecto más sabido es un aspecto muy fuertemente existente digamos no esto esto existe y existe de una manera muy real muy realista y muy fuerte no bueno a mí me ha pasado de vivirlo en algunas cosas muy sencillas como viajar justamente a Pittsburgh desde Nueva York a Pittsburgh en un, en un bus ¿no? barato Y de Pittsburgh volví a, a, a, fui a Filadelfia en otro bus barato Y ver cómo era la relación ¿no? de, eh, que se daba en relación a todo ese viaje en bus barato En bus económico eh, Y que representaba ¿no? a toda esa otra clase Que no es la clase que habla del American Way Style digamos ¿no? Sino es la clase que todavía tiene que mantenerse en el formato de una eh, comunidad para poder subsistir, ¿no? Los que pueden subsistir en Estados Unidos en torno a este American Way Style, ¿no? A una individualidad, a, a manejarse solos, son aquellos que tienen éxito dentro de esos paradigmas capitalistas, hoy post neoliberales, que son los paradigmas en los que Warhol entró y que fue extremadamente exitoso, ¿no? un hombre que muy joven es reconocido, que, es, eh, que obtiene por su trabajo millones de dólares, que tiene una vida eh, bastante tranquila porque es un, un hombre muy respetuoso, muy bien formado, es blanco, es, eh, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y eh, su, sostiene una vida de, en formato heteronormativo durante todo, toda su vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Warhol está dentro de los que pueden mantener y llevar adelante ese American Way Style, ¿no? Es individualidad. Pero eso lo pone en contradicción y en tensión constantemente con este aspecto de la familia, ¿no? Eh, con este aspecto de la familia como grupalidad, ¿no? Como manera de sostener colectivamente la vida y de eh, proyectarla, de, de, de, de mantenerla, ¿no? Eh, porque los aspectos del American Way Style que no, tampoco nunca se dicen, que son un poco los que quedan en este documental maravilloso no, del amor sueco, es todo lo que pasa con una psiquis cuando se, eh, se relaciona con el mundo y se enfrenta diariamente con la vida entendiéndose solo, ¿no? entendiéndose individual, individualista lo que pasa con esa psiquis es un enorme desfasaje sobre los aspectos comunes que todavía rigen la vida, ¿no? que rigen las ciudades, que rigen, bueno, todo, incluso en un Estocolmo, por ejemplo, que viene siendo armado, construido y este, constituido desde hace, eh, no sé, 45 años, en base a esta idea, ¿no?, de ese individualismo extremo. Bueno, creo que me fui por las ramas igual. A ver, Carlos, eh, por favor. No, no, creo que, creo que volviste como al principio de, de, de este encuentro, y que es, es pensar esto en, en términos de supervivencia, que quizás, esto me encantó, esto que vinculaste con The American Way of Life, porque, porque bueno, era el sueño de todos los que emigraban a... a bueno, el sueño de todos los que inmigran, ¿no? Y que, que también lo, lo traigo a colación con la Fundación, siempre tratando de hacer estas herramientas de, que, de todas las personas que emigran, bueno, cuando en esta promesa, o en estos sueños, o en estas búsquedas, o en estas, eh, bueno, estas expansiones también, que, que bueno, que siempre traen consigo, tenés la mochila y la valija, a veces más liviana, a veces más llena de cosas, pero que también traen todas estas maneras de entender y de, y de percibir que después te llevan a tratar de desafiarte en este nuevo entorno. Pienso en Andy Warhol con todo este bagaje que trae de la vida comunitaria, de una familia, que se, las familias constituidas en torno a, so, a sobrevivir, y eso en términos económicos, y entre tantas otras cosas, cómo esto se puede ver después en Andy Warhol en la Factory. En, y en todos sus intentos de inserción en los sistemas, ¿no? Eh, que también le dieron su, su originalidad, su creatividad, su manera de, de, de, de, de tratar de dialogar constantemente, ¿no? Entre lo que trae, trae como bagaje y, esto, y esto, esta promesa de la vida americana. Sí, y que también no es algo que... O sea, este, esta promesa de la vida americana, ¿no? Esto del, del American Way of Style, el, el, el, eh, recién lo dijiste bien vos, es el American... The American Way of Life, es. Exactamente, ¿no? El modo de vivir americano. Esto, ¿no? Tiene este estilo americano de vida, ¿no? Tuvo también eh, cierto tipo de cosas, ¿no? En esto de volver a, a cierto inicio de, de cómo empezamos hoy, y en esto también que decís vos, en Warhol en relación también a, a su vida amorosa, ¿no? A cómo Warhol necesitó siempre también, más allá de su familia original y de mantener siempre el contacto, porque bueno hay, hay una anécdota muy bonita que es que cuando muere la madre de Warhol, su hermano lo habla con él, lo llaman por teléfono porque Warhol no fue al funeral, Warhol no asistió al funeral de su padre ni tampoco al de su madre, es, este bueno, una, una, una, un dato también interesante en relación a esto de la familia, ¿no? Warhol, bueno, cuando muere su padre era muy chico, tenía 12, 13 años, y eh, el velatorio de su padre se hizo en la casa de Warhol, era así como la, la tradición lo indicaba, y este velatorio duraba muchos días, porque tenía algo de... estaba en relación, digamos, con el pasaje de la, muer, de la vida a la muerte, ¿no? Algo muy religioso y que tenía una raíz también en cierta cultura, eh, de, bueno, checoslovaca o rusa, ¿no? Y que, y que sucedió así porque, bueno, estaban, eh, vivían en este gueto ruso, ¿no? gueto que era bastante abierto, no es que era una cosa cerrada, ¿no? Pero era un barrio de rusos, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, Warhol se mantuvo durante todos esos días, que ahora no me acuerdo cuántos son, pero eran muchos días, me parece que entre cuatro y siete días, me parece un poco extremo por, por la, la, el asunto del cuerpo, ¿no? De, de, la, de cómo se va, cómo va pasando eh, las cosas que van pasando con un cuerpo muerto, ¿no? Pero... Digo, me parece un poco extremo, pero me acuerdo que era mucho tiempo, no habría que buscarlo eh, al dato específico, eh, pero mi percepción es que fueron varios días en, las que Warhol, en los que Warhol estuvo encerrado en su habitación, ¿no? y no se movió de ahí hasta que no salió el cuerpo de su padre. Luego con su madre eh, no quiso asistir al funeral y no fue a Pittsburgh. Con la muerte de su madre y, y su individualismo evidente, ¿no? Como estilo de vida americana aceptado y disfrutado en Nueva York, ¿no? Era un tipo extremadamente solitario, que si bien se relacionaba con muchísima gente, eh, lo hacía como líder de una comunidad, pero nunca se terminaba involucrando a nivel familiar, digamos, ¿no? Porque él no necesitaba nada... De, ese, de, de para subsistir de nadie y porque en todo caso lo que él hacía era ayudar a otros a subsistir no pero también nunca asumió el rol de padre que podría haber sido también no o de matrix en ese sentido tampoco nunca asumió ese rol no entonces en esa dirección es que bueno cuando muere su madre y él no va la gente eh, piensa no que warhol se va a desligar definitivamente de su familia que eran sus hermanos, ¿no? sobrinos y tal, que quedaban, que quedaron después de la muerte de su madre como familia, pero eh, no, hace todo lo contrario, digamos, ¿no? su, hay una anécdota muy linda que cuenta su hermano, uno de sus hermanos, el, el del medio, digamos, él era el más chico, Warhol era el más chico, Andy, y su hermano del medio cuenta que eh, después que murió su madre que fue ese pelio, digamos, la sepultura, le llama a Warhol le dice, bueno, me llamo para despedirme porque sé que no vamos a hablar más. Con él hablaba mucho por teléfono porque su madre estaba viviendo en su casa, no en la casa de este hermano en Pittsburgh. Entonces Warhol le dice, no, llámame por favor todos los domingos. Y fue así que todos los domingos de la vida de Warhol, después de la muerte de, de su madre, Warhol hablaba, Andy Warhol hablaba con su hermano y sabía y estaba al tanto de todo lo que pasaba en su familia, que no eran solo sus hermanos, eran también sus primas, ¿no? que aparecen en algunos documentales, son unos personajes muy divertidos, que cuentan además que después de la muerte de Julia, de la mamá de Warhol, ellos van a visitarlo a Warhol, ¿no? Van a visitarlo, y que es muy divertido porque hay una de las primas que es extremadamente religiosa, ¿no? Católica seguramente de la, de la rama de estos ortodoxos griegos, ¿no? De estos católicos ortodoxos, ortodoxos griegos, que va a visitarle a Warhol bajo cierto tipo de formalismo, y Warhol la lleva al Estudio 54, ¿no? Y este, dice que, bueno, que llegan justo a una, a una fiesta donde se estaban haciendo... este una especie de competencia entre strippers, así que vio todo lo que se le pudo, se le, bueno, estas cosas, ¿no? Pero cuentan y hablan de que Warhol siguió en torno a esa literalidad de la familia, eh, relacionado durante muchísimo tiempo y toda su vida, ¿no? Con esa familia. La pregunta es, ¿qué subsistencia en todo caso este ser individualista? extremadamente libre en términos de eh, el American Way Style, digamos, ¿no? De la forma de vida americana, eh, ¿qué era lo que necesitaba de esa familia, no? ¿Qué sería lo que necesitaba? Bueno, yo creo que, lo que, que es, lo que siempre necesitó fue un espejo de identidad, ¿no? Yo creo que Warhol, en términos de su desarrollo y de su... Eh, operatorias de sus operatorias de carrera de sus formulaciones como profesional no tuvo siempre una enorme desid desidentificación con el Warhol que él profundamente era no un Warhol sencillo que nunca nunca superó no haber sido aquel Niño enfermo en una familia que sufría muchas eh, faltas, ¿no? De dinero, de comida, de, de incluso de, de las mínimas este, cuestiones necesarias para vivir dignamente, podríamos decir hoy, ¿no? Claramente la familia de Warhol igual fue una familia muy digna, ¿no? Muy digna. Eh, que vivió todas esas situaciones de, con una dignidad basándose justamente en la noción de la comunidad, ¿no? No, no, lo su, no lo suplieron o solucionaron solo ellos, lo solucionó toda una comunidad de esos inmigrantes rusos, ¿no? Se ayudaban entre todos Warhol creo que eso es lo que no pudo nunca eh, suplir de sí, ¿no? O sea, no pudo... Eh, eso quedó como una situación traumática que, volvemos a decirlo, ¿no? Vale decirlo, no vivió en ningún caso como eh, resentimiento, ¿no? Sino que estaba ahí, ¿no? O sea, nunca se olvidó de eso. Nunca dejó de sentir ciertas cosas en relación a eso. Pero, no obstante, pudo vivir también de modos muy abiertos, ¿no? En torno a eso. Por eso pudo también desarrollarse como un individualista capitalista extremo, ¿no? Por decirlo de alguna manera estereotipada. Eh, pero necesitó tener esa eh, relación con ese modelo, con esa situación, con ese, eh, esa óptica, esa lente que es la familia, para poder ser quien realmente fue, ¿no? Reflexión en torno a las herramientas que estamos buscando en, en, eh, a partir de esto que analizamos de Warhol, que creo que es muy interesante y muy importante que los artistas sepamos cuáles son nuestros núcleos psíquicos, ¿no? Cuáles son nuestras... Nuestros espejos de identidad también, ¿no? Es Interesante recoger eso. Nuestros espejos de identidad porque también hacen a nuestro desarrollo profesional. En la medida en que nosotros nos dejemos, que no tengamos un espejo de identidad y que nuestra identidad se mire o, se, o exista a partir de eh, los otros, ¿no? en, en otra edad eh, a nivel social y que estemos metidos en el mundo del arte, bueno, nuestra vida seguramente va a ser muy complicada, muy traumática y muy resentida, porque el arte es un ámbito de extrema competencia, absolutamente liberal, eh, individualista, y que genera ¿no? una enorme apatía a partir de ser todavía hoy un ámbito extremadamente postestructuralista, eh, de base, ¿no? Como de un postestructuralismo eh, muy rancio que nos ha llevado a ciertos pragmatismos donde, bueno, nada vale si no tiene un éxito que para lograrlo eh, tenemos que casi dejar la vida constantemente, ¿no? Entonces es un ámbito eh, que como otredad, si nos sirve para identificarnos, lo único que hace es generarnos una identidad extremadamente tóxica, ¿no? También pienso que... en la extrema vulnerabilidad de los artistas que están todo el tiempo trabajando con la emocionalidad, que para poder realmente proteger eso y que eso se pueda desarrollar, evolucionar y, y custodiar, digamos, eh, hay que estar bastante contenidos, ¿no?, frente a todas estas exposiciones y estos, estas exigencias y estos prejuicios y estas, eh, estas dinámicas para no volverse, para no, no llegar a decir, bueno, a llegar a resultados de decir, bueno, resuelvo esto de esta manera, a este único fragmento mínimo resuelto y me quedo ahí, que es donde me protejo, y bueno, y no accedo a otra, a, a otras capas de la emocionalidad. Sí, por eso es tan importante autoconocernos, ¿no? Autoconocernos como personas, autoconocernos en nuestros traumas y autoconocernos en las maneras en que vamos generándonos eh, vida a partir de esas experiencias que hemos tenido durante el tiempo que venimos viviendo, ¿no? Es muy importante autoconocernos para poder eh, ser buenos profesionales. Por todo esto que decís, y que, que inmediatamente además refiero a cuestiones espirituales, ¿no? a cuestiones que también hacen algo que venimos trabajando con la Fundación, que es la mística del arte. ¿no? ¿Cómo se sostienen los artistas? Un artista como Warhol, un artista como Boyce, un artista como Duchamp, solo por nombrar los que hemos he estado trabajando dentro de estos eh, procesos MES en la fundación, pero que podríamos nombrar a muchísimos más. ¿Cómo se sostienen? A través de una mística, una mística eh, que los lleva a ser quienes son, eh, identificándose con algo que está mucho más profundo, que existe mucho más profundo de lo que cierta cosa del mundo nos eh, promete, ¿no? es eh, identificarse por fuera de las promesas inmediatas y por fuera de las promesas del mundo. Es ser quienes somos como artistas por fuera de eso. Después podemos negociar, dialogar, generar cosas conjuntamente como lo hicieron tanto Boyce, Duchamp, eh, Warhol, ¿no? Vamos a ver qué pasa lo mismo con Sophie Calder. Siendo incluso personas poco religiosas, ¿no? No hace falta que seamos religiosos, no hace falta que seamos eh, practicantes de ninguna religión. Eh, hace falta que tengamos en cuenta que nuestra identidad es lo único que nos va a ir generando la posibilidad de avanzar tranquilos en un ámbito, ¿no? que es el ámbito del arte, el mundo del arte, que busca siempre eh, ponernos en jaque, digamos, ¿no? porque es un ámbito extremadamente competitivo, extremadamente rápido, es muy veloz, no nos da tiempo, ¿no? y es un ámbito de extremado eh, juicio, ¿no? hay mucho juicio, hay, hay juicio y condena todo el tiempo de todo lo que hagamos, bueno, malo, como sea, ¿no? Por y, bueno, eso, y por eso también tanto trabajo con los alter egos, tanto trabajo con la transformación identitaria, pienso ahora también en Warhol, en toda su transformación y en todos los trabajos que él estuvo haciendo en torno a eso, Duchamp incluso, creo que tiene que ver con eso, es como una respuesta a, a esta necesidad constante que tiene el mercado y el mundo del arte de querer eh, habitar la, la, la biografía del artista, ¿no? Y su vida. Es como, como que un, el negocio del arte incluye la vida personal del artista, no así en otros ámbitos de, de desarrollos profesionales, como la arquitectura, digamos, no, no, no, no es tan necesario la vida personal de, de, de aquel que está ejerciendo la profesión. En cambio, en la profesión del arte, el profesarla, también lleva esta carga del, del peregrino y del y del mártir de vida, ¿no? En muchos casos llegando a un, ex a un extremo, ¿no? Pero que esas son las, las cosas que necesitamos los artistas entender para poder generar las herramientas necesarias para poder transitar este espacio así y, y estar bien, ¿no? Poder llevar una buena vida. Sí, desarrollarnos realmente en plenitud, ¿no? Porque, bueno, vemos... Que, que esto que vos estás diciendo, ¿no? Cómo el mercado habita la, la vida privada, ¿no? La vida individual de los artistas, ¿no? Y que con eso no solamente que eh, genera una presencia en nuestro día a día de manera eh, influyente, ¿no? Nos influye en nuestras maneras de ser, ¿no? El mercado nos influye en nuestras maneras de ser, eh, de una manera, de formas muy radicales, ¿no? De formas muy fuertes, de formas muy incisivas, sino que de eso el mercado se sirve para hacer enormes negocios que eh, ponen a nuestra psiquis en términos productivos y no en términos humanos, digamos, ¿no? Lo pone, pone nuestra psiquis como un producto. Y, y a la vista está que eso no solamente pasaba en ese primer estadio de capitalismo en torno al mercado del arte de la primera posmodernidad, la modernidad en desarrollo y la última posmodernidad, ¿no? La primera posmodernidad, la posmodernidad en desarrollo y la última posmodernidad fueron el embrión de todo esto y el apenas el primer crecimiento, ¿no? Pero es, es luego, desde la etapa del arte contemporáneo hasta hoy, hasta este arte postcontemporáneo, cuando esto se desarrolló fuerte y, e impresionantemente, ¿no? Entonces, tenemos casos, ¿no? Bueno, de los más renombrados que los hemos nombrado también estos días, ¿no? El caso del diseñador, pero artista sobre todo, ¿no? Alexander McQueen. Eh, tenemos el caso del renombrado Ren Hank, ¿no? Son, son artistas de este último tiempo, hablamos de los últimos años, no estamos hablando, creo que yo que en el caso de, de McQueen, no debe, no debe llevar más de 12 años, a ver cuándo eh, cuando fue su muerte, ¿no? A ver, quisiera saber esto, pero... Uh, perdón, pero que me viene bien de paso saberlo. A ver... Um, 11 de febrero de 2010, mira, justo 12 años con más o menos, ¿no? O sea, de, de, desde 12 años de esta parte y Ren Hank murió, si no estoy, si no, si no también no lo recuerdo mal, en el 2017. Entonces estamos hablando de artistas que bajo este mismo modelo sufren estas presiones ya de la época postcontemporánea y que son significativos del mundo que vivimos los artistas del mundo de presiones del mundo en el que el mercado se mete adentro de nuestras vidas nos habita para desde ahí obtener eh, objetos de consumo que van a estar a la venta digamos no para transformar nuestras psiquis nuestros cuerpos nuestras maneras de vivir nuestras existencias en objetos de arte no Warhol se dice y ostenta no el arte Warhol fue el primer artista que es obra, ¿no? que Andy Warhol es la obra de Andy Warhol. Esto es lo que Andy Warhol nos legó también, la posibilidad de que el artista sea la obra, además de las piezas, propuestas, eh, operatorias, ¿no? todo lo que proponga. El artista, cuando es la obra, también es el objeto de mercado. Y como objeto de mercado, no somos tratados de mejor manera que un paquete de, de, de, de, de, de, no sé, que una caja de té, que un, este no sé, no me sale nada, que un paquete de pasta, que una un, un pote de mermelada. No, no somos tratados mejor que eso, ¿no? o que, un, este, que una que media red no de, de, una, de una vaca, ¿no? No somos mejor tratados que eso. Somos tratados del mismo modo porque somos producto y objeto en ese sentido de negocio. Entonces, todo lo que haya que hacer sobre nosotros y, y en, en nosotros, para que seamos mejor negocio, se va a hacer. Se va a hacer. El caso de Ren Hang es un caso muy interesante, es un fotógrafo chino, absolutamente admirable, que trabajó con una fotografía que desde Occidente se ve bastante común, pero hay que pensarla en el contexto de su China natal, ¿no? Una foto bastante erótica, sobre todo homoerótica, pero yo diría más relativa a lo queer erótico, ¿no? bastante más queer erótico que homoerótico. Ren Han lo que hace es eh, tener una visión, digamos, lo que le pasa es que tiene una visión que va llevando adelante de una manera muy eh, poética en un mundo que cada vez se va haciendo más capitalista, porque su mundo es un mundo de la China que todavía no es liberal, no es, eh, perdón, es ya neoliberal, pero no es post-neoliberal, que va constituyéndose en post-neoliberal, ¿no? Renhan va generándose desde una poética ¿no? de cierto individuo que vive tranquilo y en paz, porque vive cierta, cierto confort, digamos, del neoliberalismo, a un individuo que empieza a estar bajo presión por el post neoliberalismo para que cada vez aporte más y cada vez sea, como objeto de arte, más interesante para los mercados de arte, que en China, en términos del mercado internacional de arte contemporáneo, es un mercado muy exigente, es extremadamente exigente, ¿no? Extremadamente. Renhang, lo que sucede es que llega a tal punto en que una editorial, la editorial tallen que es una de las editoriales masivas de libros de arte en el mundo, ¿no? Es la editorial mundial más reconocida, junto con Faidon que eh, publican libros de arte, Decide publicar en lo que entendemos para ese momento la cumbre de la carrera de Ren Han Recibe eh, eh, Ren Han, le estoy poniendo la, la, la G al revés, ahí lo estoy leyendo, es Ren Han eh, Deciden publicar un, una primera biografía completa, digamos, visual Una biografía visual al modo de las biografías visuales de Tajin Que es un libro de fotografía con algunos pocos textos de la obra de un artista, eh, deciden publicarlo, que esto por supuesto se publica a nivel mundial y a un artista se lo hace mundialmente conocido, diría yo casi que de un día para el otro, deciden publicar por primera vez a un artista vivo en este tipo de biografía. Y este artista es Renhang, es decir, Renhand eh, objetualizado como un inmensísimo negocio que si no hubiera pasado lo que pasó, podríamos pensar estaba muy feliz, ¿no? Estaba muy feliz con, con ser el primer artista publicado vivo, ¿no? El primer artista vivo publicado por la editorial en ese es el libro, que es un libro maravilloso además, es un libro exquisito. Este libro, ¿no? Es un libro entonces que suponemos a Ren Hang lo hubiera puesto muy feliz, ¿no? y que sería como un poco lo que pasó con Basquiat, ¿no? La, la, la enorme potencialidad puesta sobre la mesa como eh, herramienta de desarrollo, ¿no? Después de esto, Renhang habría sido seguramente uno de los artistas jóvenes vivos más importantes del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando el, el artista, también como el caso de Basquiat, viene muy bien pensarlo, ¿no? se transforma en objeto de mercado, se transforma en la mercancía, no porque acá Han tiene en sus fotografías mezclada su vida, no como el caso mismo que también le pasaba a Basquiat, ¿no? eh, y que tal vez pasa, por supuesto, en el 99,9% de los casos de los artistas. Cuando se empieza a negociar a esta escala y de esta manera uno obrar, bueno, se está negociando con el objeto de arte que es el artista, Reinhard no lo, no lo soporta y se quita la vida ¿no? días antes de la aparición del libro En una especie de performance ¿no? eh, muy post-contemporánea ¿no? O sea, ya no un suicidio contemporáneo como fue el de, el de, el de Basquiat ¿no? eh, un, un suicidio contem postmoderno contemporáneo, o sea, apenas empezaba la contemporaneidad, ¿no? El arte contemporáneo, bueno, Basquiat que se suicida como venían siendo esos suicidios de ese, de ese intermedio, de esa transición de posmodernidad de perdón, a, a contemporaneidad, ¿no? De, de arte postmoderno a arte contemporáneo, fina, finales de los 80, principios de los años 90. Basquiat lo que hace es suicidarse con una sobredosis de droga eh, aparentemente accidental, cosa que evidentemente no fue. Ese, ese era el modo, ¿no? Bueno, ahora los modos son estos modos, que más allá de cómo fue que se suicida o que se quita la vida Ren Han, el, el hecho está en que lo hace dos o tres días antes, o no sé, unos días antes, de que se publique su libro. ¿no? Eh, un poco siguiendo el modelo que había establecido también Alexander McQueen, ¿no? quien, bueno, también, ¿no?, en una gran relación de contención con la familia, se suicida el, al, eh, al día siguiente de que muere su madre. Situaciones, ¿no?, que eh, ponen también esta relación, ¿no?, de qué pasa cuando los modelos de la familia, como los conocemos todavía, pero que han dejado de existir en los mundos eh, neoliberales, postneoliberales de este... Eh, capitalismo ¿no? que estamos viviendo en esta postcontemporaneidad en el universo de los mercados del arte, que como vimos ayer, han, eh, se han metido, ¿no? han inundado todos los aspectos que hacen al arte, desde la formación, la capacitación, la producción, la circulación, la exposición absolutamente todo, ¿no? La publicación en un libro, la, la adquisición, el coleccionismo, todo, todo lo ha inundado el mercado, ¿no? Y esto ni bien ni mal, esta es la realidad. ¿Esto qué pasa? Bueno, lo que sucede es que el mercado lo que ha generado es un mercado también absolutamente individualista, fuera de la familia. De hecho, sabemos, ¿no? Caso de Michael Jackson, casos, bueno, tantos que me vienen a la mente, que son alejados de sus familias, que son alejados de los contextos que mantienen esa identidad eh, presente, ¿no? Y que entonces se, los, se transforman, ¿no? Estos pers estas personas en personajes y en objetos de arte, ¿no? Bueno. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo nos volvemos a relacionar con algún contexto que si bien tal vez no es nuestra familia de origen, no? Muchas situaciones eh, son, eh, son, gracias Carlos, son este, de distintas maneras hoy, pero evidentemente necesitamos de algún modelo de familia, ¿no? Abstraída, expandida, nuevamente eh, puesta como posibilidad creada no en el yo creo creada a la medida de cada une y tal pero lo necesitamos para poder en este sentido seguir identificándonos de una manera saludable que nos permita a través a partir de la existencia comunitaria no la familia como eso, a partir de la, de la existencia comunitaria, subsistir, no básicamente, ¿no? en un mundo en el que como artistas nos transformamos en objetos de mercancías, no en objetos de mercado. Esa creo que sería una de las lindas herramientas también para tomar de Warhol en relación a todo esto. no. O sea, bueno, el artista hoy necesita, entre comillas, una familia que lo mantenga eh, lúcido en la relación que tiene con su identidad, ¿no? Esa sería. Y que esa familia no necesariamente tiene que ser el formato tradicional, puede ser cualquier otro formato, puede ser cualquier expansión, pero que tiene que ver con un contexto humano que le ayude a resistir, lo ayude a sobrevivir y lo ayude a trazar a trascender de esa, en el constant, constante peligro que vivimos, ¿no? En lo tóxico de las relaciones que tenemos en el mundo del arte, artistas y sistemas, ¿no? Eh, bueno, Carlos, Creo que tu familia te llama en, en este feriado. Literalmente. Subrayado. Este, bueno, este, creo que hemos, que hemos hecho bien, ¿no? Me parece que ha sido larguísimo hoy, no sé más de dos horas seguro Pero, este, bueno, creo que hemos tratado lindo, interesante este tema Que también otra vez lo hemos abordado desde una noción bastante poco este, pre, eh, esperada eh, a través de los random, ¿no? Y que me parece que tan bueno que ha estado Justamente por eso, porque nos ha permitido Irnos por lugares un poco sí, menos y nos vez. permite también seguir ampliando y analizando Que seguramente la semana que viene Vamos a estar profundizando un montón de cosas A través del ejercicio de armar las, las herramientas Así que bueno, también nos viene bien Para, para, para ver qué podemos revisar Qué podemos rever Que, que bueno, también eso va Sí. Bueno, gracias. Creo que la semana que viene nos va a tocar un trabajo muy hermoso. Creo que justamente a partir de todo esto que decís, va a ser una semana muy fructífera y muy iluminadora. Yo creo que va a ser una semana que nos va a iluminar muchísimas cosas, ¿no? De este hacer post contemporáneo de los artistas que nos lleva a cierto tipo, ¿no?, de desesperaciones o a cierto tipo de cosas que nos generan, bueno, estos malestares en nuestras prácticas del arte, en nuestros procesos, ¿no?, como artistas. Así que desde Me ya... En un solo aspecto de la playlist, que es el de los museos, así que seguramente ahí estaremos haciendo el viaje también a, a Pittsburgh y haremos una rave, veremos... <ríe> una metodología de, de poder hacer viajes y volver a, a sumergirnos en lo que fue toda esa noción de lo que se hizo en, el, en este viaje del 2019 a, a Pittsburgh que hizo Fabio. Así que bueno, también va a estar interesante revisar ese museo de, de nuevo. Sí, les invitamos a ello, va a ser seguramente que eh, mañana ya... Mañana vamos a estar con este, este post viaje al Museo Andy Warhol en Pittsburgh y lo haremos, sí, como rey porque, bueno, también es la intención, no, de entrar en el trance del viaje colectivo en el que, bueno, vamos a intentar, ¿no?, revisar y seguramente que lo vamos a hacer mucho más allá de lo que nos estamos imaginando toda esa experiencia ¿no? que implica el Museo Andy Warhol, y bueno, y, y ver a Andy Warhol desde esta perspectiva, ¿no? también desde este lente, para poder ya cerrar con esta playlist y este snapshot tan, tan fructífero que hemos tenido en relación al mes Warhol durante estas semanas. Bueno, hermana querida, un placer. Un placer que tengas un lindo viernes de cumpleaños y festejo. Y nos vemos mañana a la mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana en la mañana. Estamos por aquí nuevamente. Gracias a ustedes por estar. Les esperamos. Y como siempre, un placer infinito. Hasta mañana. Ahí estamos. ¡Uy, qué largo!